Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Buenas noches, bienvenidos a Relatos Oscuros, segunda temporada son las 10.45 de la noche del 27 de enero del 2023, por si esta grabación que se está realizando la encuentran los extraterrestres en el futuro, sepan qué día, qué hora era cuando grabamos esto, le mandamos un mensaje directamente a los extraterrestres que han encontrado esta cinta, que... ¿Qué le dirías a los extraterrestres si la humanidad ya hubiera terminado y quedara este video que lo hayan encontrado a los extraterrestres? ¿Qué le dirías a los extraterrestres en este momento? Que... que se vayan por donde vinieron lo más pronto posible. Pero ya no estamos, o sea, ya acabó la humanidad, solamente encontraron los restos de la humanidad. ¿Algún mensaje que le tengas que decir a un extraterrestre? Que no se perdieron de nada. ¿Que no se perdieron de nada? Sí, no, no se perdieron de nada. Okay. es eh, Mejor, ¿dónde están? ¿Es mejor dónde están los extraterrestres? sí Ok. Fuertes declaraciones. Aquí no hay ya nada. Ok. Ok, que aquí estamos encerrados. que es una prisión, ¿verdad? Sí, que, que ya no. Que mejor regresen a casa. <risa> Ariel Max nos manda 25 pesotes. Gracias, mi hermano. Te mando un súper abrazo, esperemos que tu papá esté mejor buenas noches gracias, un saludito hasta Tuxpan, Veracruz que hoy nos acompaña, gracias a toda la gente que se está uniendo a la transmisión y gracias a todos los que apoyan la transmisión también, con sus compartidas con sus likes, con sus comentarios con sus llamadas telefónicas y también les pediría, gracias a Mauricio Carrera gracias por el 129 pesotes dice Mauricio Carrera que nos manda Saludos, un abrazo Mauricio Carrera, bienvenido, espero que esta noche les guste el tema que vamos a tratar hoy, el día de ayer que hablamos sobre demonios y que nos regañaron por estar diciendo los nombres de los demonios, Este, pues sí, la pasé mal en la noche, no pude dormir toda la noche, me empezó a dar un escalofrío y una calentura y un dolor de muela terrible, no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, pero yo anoche la pasé muy mal, no pude dormir y hoy dormí todo el día, afortunadamente ahorita me siento un poquito más descansado, pero dormí todo el día por ese dolor de muela que me dio anoche y ese escalofrío y esa calentura, eh, ¿les pasó algo a ustedes? A ustedes por andar escuchando que mencionábamos a los demonios, ¿les sucedió algo similar? Escríbanme en los comentarios, Andrea, saludos, bienvenida. Hola a todos, qué bonito volverlos a ver hoy aquí. Vamos a hablar de un tema muy chévere, interesante. Quédense, no se vayan. Saludos, Goss, saludos, Ángel. Espero que no, les, no la hayan pasado mala noche ustedes. Eh, uh -huh. Parece que, que todo bien. Dice Juliana Bermúdez. No se asustaron. Esa transmisión estuvo buena más que todo, por eso quise venir, bárranse con el huevo. Que nos barramos con el huevo, dice Juliana ah, Bermúdez. Ah, ya, ya entendí. Eh, o sea, que nos hagamos como una limpia, eso mm, quise decir. El huevito. Ajá, sí. ¿Pensás que era un albur? Sí. Ok. No, no, no, no es un albur. Juliana Bermúdez, creo que sí. es argentina, entonces no, no sabe de albures. Rey Carlán dice: Qué bueno que ya estés mejor. Eh, pues sí, sí, sí. Tomé medicamento y hoy me siento, ahorita en este momento, me siento mejor pero sí, después de la transmisión me empecé a sentir mal, entonces no quise darle, darle razón a este señor que nos habló y que nos dijo que podíamos tener problemas por hablar o nombrar a los demonios. Ya veremos en una segunda transmisión que hagamos, pero hoy toca el tema de los U-Parts. Recuerdo sí. que la gente había comentado el día de que hablamos de la combustión espontánea que no conocía el tema, que no había escuchado de ese tema y a lo mejor ahora nos encontramos con lo mismo. No sé si todos aquí sepan qué son los U-Parts o de qué trata este tema. Espero que me manden ahí un mensajito para poder leerlos. Ahí está Andrea ya mostrando en pantalla un libro que habla sobre U-Parts Está bueno ese libro, yo... Excelente está. A ver, pásame ese tantito. Yo estuve estudiando, porque por eso nos apoyan con los superchats. Yo estuve estudiando este, Enigmas de la Humanidad, donde habla de Uparts también, y Andrea estuvo leyendo el otro de Uparts. Entonces, pues vamos a platicar sobre estos casos interesantes, y por eso les agradecemos inmensamente sus superchats, sus donaciones, que eso nos permite hacer este, eh, esta transmisión nocturna. Gracias a todos ustedes. Uy, esa niña me da miedo. Dice Yukinobi Uparts, objetos fuera de tiempo desconcertantes, muy misteriosos. Exactamente, vamos a iniciar desde eso. ¿Qué son los Uparts? Son objetos fuera de tiempo. Quizá tampoco con la definición como lo acabamos de expresar. Sea entendible, pero poco a poco con el paso del programa vamos a ir más o menos resolviendo qué son los U-parts y cuáles no serían U-Parts, etcétera. En el tema del misterio, de los fenómenos paranormales, de los enigmas, no está bien eh, organizado qué caso va dentro de qué tema. Sucede mucho con la criptozoología que a veces meten duendes, que a veces meten al nahual, que a veces meten a la llorona, que meten algunos otros monstruos mitológicos en la criptozoología, no, no, pasa que no hay de verdad a algo, un escrito que ordene todas estas cuestiones y por ejemplo dentro de los Uparts también hay varios casos que son atribuidos a Uparts cuando no lo deberían de ser, deberían ser a, al tema de los misterios, de los enigmas más bien dicho. Vamos a iniciar ya entonces, Andrea, ¿quieres empezar con algo? Bueno, voy a empezar con algo. Y el término Upert viene por el criptozoólogo Ivan Sanderson, quien nombró a estos artefactos como cosas así inexplicables, fuera de tiempo, ¿no? En inglés es out of, ¿cómo es que se dice? Out of place ARTEFACT. Out of. Artefactos fuera de lugar. Out place ARTEFACT. Out of Place Artefact. Out of Place Artefact. Uh -huh. Objetos fuera de tiempo. Fuera de lugar. El Iba, tiempo. Iván Teres Anderson, eh, uno de los eh, iniciadores de la criptozoología, le da este término a los objetos fuera de tiempo. Aproximadamente en los años 70, yo creo. Sí. Es un tema que, que es joven dentro del, del misterio y que ya algunos casos extraños que habían sucedido se adjudicaron a esta nueva organización llamada Uparts. Así es. Qué interesante dice Juliana Bermúdez Díaz, ¿Alg algún otro dato? Algún otro dato? No, yo tengo ya unos artefactos que quizás algunos ya los eh, habrán conocido, otros no pero no quisiera nombrar los que ya todo el mundo conoce. Tú creo que sí puedes nombrar algunos, sí. pero yo tengo unos que la mayoría no creo que conozcan. Son difíciles, entonces, ¿no? eh, Sí, pues eh, yo creo que algunos conocen las piedras de Acámbaro y todo eso, entonces tú sí podrías hablar de ellos. Y yo tengo otros que la mayoría no, no conoce. Dice eh, eh, Ariel Max que su papá va a estar otros dos días en el hospital. Ay, Esperemos Dios. que... Todo esté bien. Esperemos que ya puedan llevárselo a casa, que todo esté mejor. Eh, bueno, ahorita siento como que Angel Max está tranquilo. Entonces esperemos que todo salga bien. Eh, Así es, se va a mejorar, Angel, ya verás que sí. Un abrazote, Angel abrazo. Max. Gracias, chamo 15 y a Hugo Rodríguez. Dice Hugo Rodríguez. Eh, yo he visto que luego se encuentran engranes fuera de tiempo en culturas antiguas. Lo tengo, lo tengo. Sí, yo tengo también un, un eh, caso como de engranes que eh, eh, yo creo que tú no lo tienes ese. ¿Cuál? Uno, pero bueno, no te voy a decir bueno, ahorita. Empecemos con alguno. Pero bueno. ¿Con cuál quieres empezar? Vamos a empezar tú? con uno que sea muy conocido, ¿no? Con, con un par muy conocido. Eh, tú estudiaste sobre la máquina de anticitera sí, leí sobre ese ¿Empezamos, ¿Quieres con ese? Empezamos con ese que es bueno, uno de los más representativos de bueno, los u -Parts. ¿puedes platicarnos? Bueno, listo, yo eh, tomé algunos apuntes y eh, encontré esto lo llaman el primer ordenador y es una computadora analógica o mecánica de la antigüedad diseñada diseñada para predecir posiciones astronómicas, eclipses de hasta 19 años con propósitos astrológicos y calendáricos el dispositivo es un un complejo mecánico de relojería, compuesto de 30 engranes de bronce, encontrado en 1901 en el mar Egeo, con el inter, en el interior de, la galera román, de una galera romana hundida. Un experto en reconstrucción de astrolabios medievales, quien al limpiarlo se dio cuenta de las propiedades del mecanismo que lo convierten en una pieza de relojería más compleja de la antigüedad tengo la imagen para que todo el mundo la vea es una máquina que encontraron dentro de un galeón romano en el mar y lo extraño es eso que en la antigüedad no se tenía maquinaria bueno no como la conocemos ahora maquinaria eh, del tipo que ya conocemos industrial y se encuentran con que este aparato parece ya una máquina de reloj vamos a verlo Exacto. en pantalla vamos a ponerlo aquí, esta es la máquina de anticitera, vamos a poner aquí esto, dice Herzab, recuerdo de un artefacto de oro que encontraron, no saben qué es, parece brújula, pero no, pero tiene mucho tiempo según los estudios, a lo mejor ese es este el que se refiere uh -huh, a Herzab, uh -huh. es uno de los subparts más representativos, sí. la máquina de anticitera, aquí lo estamos viendo en pantalla, es una rueda que tiene en grandes, es como una máquina grande de un sí. reloj, ¿verdad? Sí, sí. En sí. la época romana, no, o sea. en esa época, pues no, que iba a existir eso, no. Dice Ertab, Ertab, dice, sí, es exactamente, ese es el que estábamos eh, hablando. Eh, qué interesante, es, ellos en realidad no saben a ciencia cierta qué puede hacer. Como todo misterio, en la hipótesis habla sobre que esto pudiera ser lo que nos dijo Andrea, como una máquina para eh, medir eh, los eclipses, los eclipses sí. para quizá guiarse por las estrellas, eh, un tipo de posiciones brújula. Posiciones astronómicas. Exactamente, posiciones astro astronómicas. ¿Quién, qué personaje, porque este aparato no era de un uso cotidiano para la antigua Roma?, ni para cualquier persona, mm. en ese barco debió ir alguien, alguien dedicado a, a la ciencia en ese tiempo, al pensamiento más bien, y que haya construido esta maravilla, una mm. máquina de reloj, sí. que eso es impresionante, hasta el día de hoy, yo no sé cómo, si me dan todos los materiales y me dicen haz una máquina de reloj, no podría hacerlo No, no, no, no, no, es bastante complejo, de hecho, por y eso, en esa época, pues aún más, imagínate. Por eso son tan caros, creo que los Rolex, los, estos relojes, porque tienen ese mecanismo, ¿no? Tienen un mecanismo de, de, este, pues de partes demasiado pequeñas, de engranes y demás, o sea, es todo un arte el crear y todo un logro el crear una máquina de reloj, ¿no? Sí, no te digo que eh, los expertos cuando lo limpiaron y todo esto quedaron pues eh, absortos porque no sabían eh, de este mecanismo tan complejo o sea, en, aquello, en aquel tiempo, o sea, no lo podían creer. Entonces, pues sí, este me, me gusta mucho por, por eso mismo, porque en ese momento, pues imagínate eso, era impensable. Claro, impensable esa máquina, por sí. ejemplo... Déjame ir a, a sacar una cosa que es lo que se me había olvidado para la transmisión. Pero bueno, esa máquina, eh, por eso es un UPAR, porque en esa época no había la tecnología, no había el conocimiento de máquinas así, y al encontrarse eso en un galeón romano, pues habla de que ya se tenía tecnología o maquinaria, sí. pero no hay registros de qué era esa maquinaria ni dónde quedó. Aquí vamos a, a sacar algunas cosas. ¡Oh, ay, ay, ay. Ay, qué feo eso! Denme un segundo, estoy así, aquí haciendo unas cosas para mostrárselas en pantalla. Ahí está. No se olviden de dar like. Sí, den like Una por vez. favor Den like a la transmisión Ahí está, vamos a ponerlo aquí Listo, aquí vamos a poner algunos subparts en pantalla Los vamos a ir poniendo ahí nada más Luego vamos a hablar sobre ellos Sí Solamente para que puedan estar presentes también vas a hablar del avioncito Claro, sí, sí. Claro. De la calavera. Sí, sí, aquí vamos a, a tener esto. De eso se trata. Dicen, y esto lo extraño, que en la antigüedad pudo haber existido tecnología y que después esa tecnología pues se quedó perdida en la historia. Es decir, en algún momento los antiguos ya tenían tecnología, pero por razones desconocidas. Se perdió esa tecnología y no sabíamos o no sabía la humanidad que existía hasta que nuevamente fue procesada, fue eh, inventada, como reinventada y es ahora como la conocemos. Entonces ese es el misterio de los subparts, objetos sí. fuera de tiempo. Otros dicen que son viajeros del tiempo que llevaron estos aparatos a, a aquel tiempo, ¿no? También. Okay. Esa, oye, sí, si pensamos que un viajero del tiempo llevó este aparato a ese galeón romano, ¿como ¿para qué le serviría? ¿Para guiarse? ¿Es una brújula? Seguro para guiarse, sí. Sí, es una brújula, ¿verdad? Sí. Pero con, con todo ese mecanismo como de reloj me parece demasiado, demasiado. Eh, una brújula ahora la puedes, la puedes hacer eh, frotando un, un alfiler, una aguja, con un imán, y la pones en un corcho, y te va a dar el norte. Pero acuérdate que este también servía como, como eh, un calendario, ¿no? Bueno, como astronómico, ¿verdad? Entonces, pues, si esta persona se lo llevó a aquel tiempo, pues, seguramente le habrá servido para, para algo calendárico. Si tú fueras un viajero del tiempo, gracias a alguien, Max, que nos mandó 50 pesotes de un super sticker, gracias, mi hermano, de verdad, mil gracias por ese apoyo en los superchats. Eh... Dice aquí Rebeca Hernández, los artefactos de Galileo Galilei también eran muy avanzados para su época. Pues este Da Vinci sí. también fue inventor de varios objetos raros, ¿no? Sí, pero a él se le entiende porque él, él estaba haciendo experimentos, ¿no? Por ejemplo, por él, fue que lo del helicóptero, ¿no? También. Cuando empezó a hacer su, su, sus bocetos y su, sus cuestiones del... del la, el, los inicios del helicóptero, estos bocetos sirvieron para ser, eh, pues, partícipes en lo que ahorita es el helicóptero, entonces, pues, se entiende que hay, hubo un proceso, ¿no? Pero no que inmediatamente veamos un helicóptero en los libros de Da Vinci así formado y todo como lo vemos ahorita, entonces, pues, ya, Por ahí es otra un... cosa. Hay un... Eh, bueno, Juliana Bermúdez dice un ciclo que se repite y qué extraño que no hablen de estas cosas en libros antiguos, por ejemplo. Es que hay que recordar también, Juliana Bermúdez, que cuando se quemó la biblioteca eh, de, de Alejandría, Andrea. se perdió la historia antigua. Bastante. Es, es por eso que hay tanto misterio con el antigu, la antigüedad, sí. porque todos esos registros que se tenían se quemaron en la biblioteca de, de Alejandría por eso es que no sabemos pues tantas cosas y nos parece muy sí. misterioso algunos descubrimientos sí. qué cosas increíbles habrían estado escritos en la, sí. en la biblioteca de Alejandría impresionante, recordemos que también por ejemplo en, en aquella época estaba el coloso de Rodas un gigante de, de hierro que daba... Este, la bienvenida al, al puerto eh, en el mar, no me acuerdo qué mar era, pero imagínate, pasaban por abajo de, de las piernas del, del Coloso de Rodas, era una de las siete maravillas del mundo antiguo, una cosa gigantesca, ¿cómo pudieron hacer esas maravillas? Pues sí. es que nos sigue sorprendiendo y ahorita vamos a hablar quizá no tenga relación tanto con el UPART pero sí con el enigma de cómo es que pudieron haber creado máquinas, máquinas ciudades sí. o cosas Aviones extrañas. Y cosas así, sí. Eh, bueno, ¿tú, se dice? ¿Tú vas a decir uno o yo sigo con, con otro? Digo, digo otro. Bueno. Aquí eh, de una vez les digo este, que este es muy desconocido, la verdad. No sé si alguien aquí lo, lo conozca, es muy muy raro. Yo también la verdad que no, no lo conocía. Este es un, un objeto que le llaman el jaguar. Y este fue encontrado en Panamá. Es de oro, pero en el mundo se conoce como un upar. Yo, no Yo lo conocía porque eh, compré esta figurita en Japón, la compré sin saber qué era. Solamente me pareció curiosa, me pareció interesante, la compré sin saber pero en uno de mis libros, en el libro que estoy leyendo ahora, encontré con que es una figura de oro encontrada en Panamá llamada el jaguar, y que solamente parecería que era una, un, una figura hecha por aquellos nativos eh, precolombinos, pre pero lo extraño es que esta tiene ruedas dentadas, ahí lo están viendo en pantalla, tipo de, de ruedas y también como como si fuera un tipo de máquina para escarbar. Entonces, por eso comenzaron a, a ver que no era solamente la representación de un animal, sino que este era un artefacto mecánico por tener ruedas dentadas. Eso no se ve en la, en la naturaleza. Y vamos a ver el principio de frente. Ahí tenemos ese es rostro del jaguar que se cree, pudiera ser, miren, parece hasta una máquina de estas de cortar el pasto. Bonita, sí. Está rara, ¿no? Sí. Pero aquí el misterio es que dicen que si esto se tratara de la representación de una máquina dentada, en aquella época en América, eh, entonces se necesitaría tener otro tipo de tecnología para haber construido una máquina de esas. Es decir, no solamente se, se puede hacer una máquina de la nada, una máquina se logra a través de otras máquinas que vayan a formar al final un, un artefacto que sirva para un propósito. Entonces, no solamente es la aparición de una máquina en el pasado, sino que deberían de existir más máquinas que hicieran partes de esa máquina, ¿no? Ese sí. es por lo que se descarta que estos sean aparatos, pero se sigue con el misterio del por qué tiene ruedas dentadas. Sí. Como si fueran partes también de un reloj en la época precolombina. Sí. Y si es bien, o sea, debe se precolombino. Sí, sí, se ve como sí. colombiano. Recordemos que sí. Panamá, este pues esa región compartía civilizaciones con lo que es Venezuela y Colombia. Sí. dice Rebeca Hernández los viajeros en el tiempo olvidaron ciertos objetos eso es lo que yo pienso también ¿Sí crees sí pero por ejemplo me gustaría hablar o sea precisamente ayer nos dijeron de un tema de que era de los viajeros de que habláramos de los viajeros del tiempo y está conectado con esto porque tengo algunas historias de viajeros del tiempo que precisamente trajeron cosas o llevaron cosas entonces sí es bastante interesante a ver, ¿quieres este, platicarnos uno de esos de Viajeros del Tiempo? No, porque eso sería otro tema. Ah, bueno, bueno. Para okay. otro día. Pero Está bueno ese tema. Bueno, diciendo que a lo mejor son artefactos que olvidaron los Viajeros del Tiempo, uh -huh. eh, ¿tú qué llevarías al pasado, por ejemplo? ¿Yo qué llevaría al pasado? Primero, ¿a, dónde, ¿a qué época te gustaría ir al pasado? Uh, a la época victoriana. A la época victoriana. Sí. Para ponerte unos vestidos y unos corsets Me gusta y, mucho. y estar con las pechugas ahí como que escotadas y todo eso. Sí, me gusta mucho. Con un claro que no, por lo, por las epidemias y la mugre, no. <risa> me gustas por lo, por, por lo arquitectónico, la, la ropa, eh, las, los inventos, todo eso me gusta, pero la, la época en sí es bien cochina, eso sí la época Bye. victoriana pero entonces sí. época victoriana en Europa me gustaría eh, sí, exacto en Europa me, a ver, ¿qué me llevaría yo? Eh, algún objeto así eh, ¿qué te llevarías? solo un objeto te podrías llevar al pasado y sería la época victoriana cámara fotográfica bueno se podría decir que también se los un celular, ¿no? no un celular pero pero para qué serviría un celular si no se puede hacer llamadas no se puede sí no hay internet o sea no existiría el internet no, no. pero o si sea, sí me sea. llevaría una cámara fotográfica quizás o sea por lo que como no hay internet si utilizaría una cámara fotográfica me llevaría una cámara fotográfica Sí, porque si te llevas un, un celular, un no va a servir. se te acaba la batería. Sí, pues no. No, no hay dónde enchufarlo. Pero sí me la llevaría para tomar fotografías en esa época. Una cámara sería punto... buena. ¿Mm? Sí, pero también tiene pila la cámara, pero como que tarda más en, sí. en, en acabarse. Entonces, sí estaría buena tu idea de una cámara digital, ¿no? Sí, sí, sí. Para tomar fotos, sí, bien eso, ¿eh? Bien pensado. Eh, dice Blue Brothers 63 que nos mandó 65 pesotes, gracias por ese super chat, dice muy interesante tema, y si hay U-Parts verificados como auténticos no sé si es pregunta o si era este, afirmación y si hay U-Parts verificados como auténticos saludos, ¿crees que sea pregunta o que esté asegurando está preguntando, sí, porque en el libro pero no tiene, tiene este? pero no tiene signos de interrogación, pues no lo utilizo pero sí creo que esté preguntando sí sí muy interesante tema y si hay uparts verificados como auténticos saludos ok pensemos que está preguntando bueno o démosle tiempo a ver para que conteste otra vez es sí, no me pregunta sí. o respuesta sí porque si él sabe de algunos uparts que están verificados o sea llámenos el número en pantalla va a aparecer en este momento para que nos llamen dentro de la República Mexicana y también desde el exterior. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo por la que, que, que buena para todo el mundo. Relatos oscuros, oscuros, oscuros. Hoy, objetos fuera de tiempo. El número está en pantalla para que nos llamen si nos quieren platicar de cualquier cosa rara, ¿eh? Algo que tenga que ver con Uparts o no, algún enigma, algún misterio, alguna cosa rara. Eh, lo que se les venga en mente o su opinión, ahí está el número, todas las llamadas son válidas, todo lo que opinen es válido, aquí todos hablamos desde la ignorancia, porque recuerden que estos temas son misterios, solamente sí. hablamos sobre las hipótesis que hay, sobre lo que se ha escrito, y sobre lo que la gente dice, aquí nadie tiene la razón, uh -huh. son misterios y por eso todos pueden opinar lo que gusten, ¿cierto? Exactamente, sí. Aquí todos... Dice Freak One, los, engran, los engranajes de Perú, creo recordar, es real, engranajes de Perú. Bueno, eh, ya hablé sobre este, este objeto encontrado en Panamá. Yo quiero hablar uno muy bueno. A ver, cuéntanos. Que me encanta, no sabía hasta que leí el libro, este, me, me siempre me ha gustado, hasta que leí este libro me di cuenta de que lo catalogaron como un Upart y es el manuscrito Voynich. Que bueno, el manuscrito Boynich eh, es un libro eh, desconocido, eh, más o menos data del siglo XV, eh, desconocido de escritura desconocida. Nadie sabe quién lo escribió. ¿Tienes la imagen? Sí, para que nos la pongas, de... para que mientras explicas sí. la veamos. El, ¿cuál es, el... el manuscrito Boynich, sí, verdad? Sí, sí. Eh... Muchos dicen que puede ser que el libro hablaba de botánica, astronomía, astrología, todo eso, por los dibujos que, las ilustraciones que contiene, pero eh, en sí no se sabe porque todo es desconocido en ese libro y eh, posiblemente viene del de Italia o Alemania, pero hasta el país, pues es desconocido, ¿no? Completamente desconocido ese manuscrito, Voynich, sí. está en un lenguaje, en una... En una escritura desconocida, se nota al menos, lo único que sabemos es que eh, tiene rasgos o detalles medievales. Exactamente. El nombre Boynish viene de el, eh, un, de un, bueno, de un eh, comerciante de libros que se llama Wilfried Boynish, eh, por eso su nombre, pero de resto pues todo es desconocido. Tiene 240 páginas, ya han visto la imagen. Sí, lo que yo sé de ese manuscrito es precisamente eso, que se dio a conocer a partir de que un vendedor de libros, uh -huh. alguien que comerciaba con libros, entre los que traía, estaba este, este manuscrito. A alguien se le hizo interesante, eh, lo, lo compró, lo adquirió, pero no, no se sabe de dónde venía, quién lo escribió, dónde se escribió, en qué año se escribió, qué significa, no se sabe nada. No se sabe Ese nada. manuscrito es un gran, gran misterio y actualmente lo siguen teniendo resguardado, me parece que en una universidad, ¿no? Sí, está en una universidad, creo que está en Alemania, algo así. No sé exactamente está el eso sí manuscrito no lo leí, pero eh, me encantas por las ilustraciones que tiene. Ahí está. Ya te mando el, más, más imágenes. El manuscrito Voynich. Y vean, o sea, aquí no se alcanza a ver bien la letra, pero tiene algunos dibujos como... De plantas, como de raíces, pudiéramos pensar que se trata de un libro que habla sobre especies, pero hay algunos otros dibujos que son raros, simplemente no se sabe qué son. Miren este tipo como pastel que está del lado izquierdo. Exacto, sí. Eso no, no, no parece una planta. Y eso es lo raro también que hablan de, del escrito Voynich, de que hay plantas desconocidas, sí, sí. ¿verdad? Sí. Que no coinciden con ninguna planta que conozcan en Europa. Sí. Y entonces hasta piensan que pudieran ser plantas de otro planeta. Uh -huh. Esto que estamos viendo, por ejemplo, esto que parece como una copa, tienen tiene más, más cosas, pero se desconoce qué sean. No, ¿Y los, los dibujos, o sea, son plantas bien extrañas. Mira, eh, esas esos, también dicen que es de astronomía sí, también dicen que, que tiene cosas de astronomía, eh, fíjate que aquí, en el Voynich, ahorita que me acuerdo, hay un blemio, para la gente que no sabe qué es un blemio, es una, es una, en la antigüedad, en los viajes que realizaban los europeos a diversas partes del mundo, relataban a su regreso, pues lo que habían descubierto, lo que habían visto, y también a, hablaban o describían a personas de otros lugares. Y los blemios eran personas que vivían en, en área como de África, que tenían el rostro en el pecho. Entonces, estos personajes con rostro en el pecho, dentro del Koise Boynich si no mal recuerdo, hay un dibujo muy pequeñito en donde se ve un blemio. Qué raro, ¿no? Sí, extraño. Es, es decir, sí, como si estuvieran hablando de una... Tierra desconocida, de una ciudad o un lugar que existía y que no alcanzamos a, a descubrir, que se hundió, puede ser la Atlántida, como lo menciona ¿no? Sí, sí, sí, sí. Voy a, voy a nombrar algunas cosas aquí del libro que me gustó mucho. Dice, eh, es el libro más estudiado del siglo XX y de lo que va del siglo XXI formado por 246 páginas de pergamino manuscritas de 15 por 27 centímetros y 5 de grosor. Los textos fueron escritos con pluma de ave y se utilizaron tintas de colores para las ilustraciones. Escrito de izquierda a derecha, dejando un margen desigual en el lado derecho. Tiene un total de 37.919 palabras, contiene... 8,114 términos diferentes y alrededor de 170,000 letras o glifos y todo está manuscrito. Está redactado en un alfabeto de 25 letras distintas y las numerosas ilustraciones permiten adivinar su posible organización en diversas secciones, farmacia, botánica, biología, astrología y cosmología. Interesante, ¿no? Dice Francisco, gracias a... Gracias a Oscar León, dice, ese libro no ha podido ser explicado exactamente, Oscar mm -hmm. León, es uno de los grandes misterios, pero mira, Oscar, aquí, aquí Francisco dice, Osla, ese manuscrito ya fue desmentido, eh, yo no recuerdo que haya sido desmentido, ni cómo fue desmentido, Francisco, el número está en pantalla, llámanos, llámanos, sí? llámanos y dinos cómo es que lo desmintieron, ¿Cómo, dónde, o dónde ¿cuándo? lo viste, qué es la ¿Sí? información que sabes. Para, para también eh, mencionarla aquí, porque yo no, no, no sabía yo que alguien sabe. lo había desmentido. Entonces, me gustaría saber qué es lo que tú viste o dónde lo viste, no importa dónde lo hayas visto, en TikTok, en YouTube, etcétera. Como sí. les digo, aquí sí, bien solamente... interesante saber, porque no, yo sí si no sé tampoco eso. Sí, por favor, llámanos, mi hermano. Aquí está el número en pantalla para que nos puedas marcar. Más 52, 722, 78, 578, 33, para la gente que nos habla desde fuera de México y para la gente que nos habla desde el interior de la República Mexicana el 722 785 78 33 dice Zúñiga Pati. lo desmintió algún youtuber de Mérida jajaja ja, ja, broma dice Zúñiga Oxlack. <risas> los engranajes de Perú que mencionó el chico eran otros no los de Panamá googlealo sí sí claro yo estaba mostrando el, el jaguar de Panamá que tenía engranes, pero eso de los engranes de, de Perú, yo creo que se refieren a no a engranes como tal. Creo que no. Creo que hay una tipo como si hubieran perforado la piedra y hayan dejado la figura. Ajá. Y parece como un engrane. Entonces me parece que, que eso está en Perú. Yo fui a, a Pumapunku, en donde están algunas piedras que son también como parte de U-Parts, se pueden manejar como U-Parts o como enigmas, de que estas piedras eh, se pueden estar unidas y que incluso pueden estar unidas como por un metal. Se ve ahí las ranuras de cómo las piedras iban unidas mm -hmm. y además tenían una eh, como garigoleadas o unas marcas que eran muy precisas, se cree que en Pumapunku, una civilización más antigua que Tihuanaco, que es exactamente el mismo lugar, pero de diferente época, eh, los extraterrestres estuvieron, o un viajero en el tiempo, o algo raro estuvo ahí, porque esas eh, perforaciones con esas formas y esos detalles de unión de piedras es completamente inexplicable cómo es que en aquella época tenían esa tecnología y que supieran también manipular los metales no sé si hayan descubierto metales esas esas placas de metal que unían las piedras no sé si hayan sido descubiertas en Perú pero están las las formas para que éstas pudieran estar pegadas. Sí, interesante, yo tengo otro que no sé si lo hayan ya conocido o visto, pero pues eh, me pareció interesante para nombrarlo aquí. Y es el penique de Maine, uno de los Uparts más famosos. Ah, caray, sí, si no lo conozco. ¿Cómo es? ¿El penique de quién? Penique de Maine. ¿El penique de Maine? Uh -huh. Eso sí me suena como algo. Bueno, dice, el penique de Maine es una moneda escandinava encontrada en el estado de Maine, al norte de los Estados Unidos. La moneda corresponde al periodo comprendido entre 1065 y 1080 de nuestra era. Históricamente, este periodo corresponde al reinado de Olaf III de Noruega. Tanto el Museo Estatal de Maine como el Instituto Smithsonian validaron la autenticidad de la moneda. El hallazgo lleva a pensar en la probabilidad de que los vikingos hayan pisado suelo americano mucho antes de Colón. Al encontrarse la moneda... En unas ruinas claramente precolombinas, algunos sostienen que constituye una prueba irrefutable del contacto de los indígenas de la época con el pueblo nórdico, típico ejemplo de upars. Otros, en cambio, sostienen que fue una prueba sembrada, ya que es el único objeto proveniente de Noruega encontrado en este lugar, Agregan que si hubiera existido contacto real entre las dos culturas, existirían muchos más artículos de este tipo. Pero bueno, no se sabe. Voy a mostrarles la moneda. A ver, Una moneda que encontraron en Maine y que pertenecía a una región de Europa. y el, ¿Cuál era el, el punto de, del misterio? ¿De que antes de la colonia o antes de que Sí, antes de que... Antes de que Cristóbal Colón llegara, supuestamente los nórdicos ya se habían visto con los indígenas. Ah, ok, ok, exacto, que los nórdicos se habían llegado, vamos a ver la, la moneda, esta o no sea, es... los vikingos, supuestamente. Ahí está, oh, entonces esta, esta moneda fue, esta, o, o estas monedas fueron encontradas esas en el. Esas, esas monedas, esas uh -huh. Ok, ¿son vikingas estas monedas? Ajá. O sea, ¿los vikingos ya manejaban la moneda? Imagínate, sí. Está raro. Está eh. bien raro, sí. Sí, y es que se, se menciona también que... Y está en un museo, en el en el Museo Estatal de Maine. Ah, no. Está en el Instituto Smithsoniano. Está en el Instituto Smithsoniano. ¿no? Ya habíamos hablado del Instituto de Smithsoniano. ¿no? Espero que lo recuerden, porque fue muy interesante hablar de este lugar en donde se guardan los grandes misterios del mundo. Sí. Ese sitio es como eh, la biblioteca. Eh, ¿Sí? ¿La biblioteca de Alejandría? La biblioteca de Alejandría, sí. Era, de Alejandría. era Alfaro de Alejandría, ¿no? Uh -huh. ¿Y la biblioteca también? Sí. Alexa, volumen 7. Sí. Alexa, biblioteca de Alejandría. Lo siento, no lo tengo claro. <ríe> Ay, no. ¿No lo habremos hecho mal? No, sí, en la en Alejandría fue que se quemó la biblioteca, sí, ¿no? Sí, sí, sí, fue la biblioteca de Alejandría que se quemó. Sí. algunos libros. Sí, a ver, a ver si está, este, si está bien, Alexa. Alexa, ¿qué son los uparts el lupas o con de las Molucas es un árbol de la familia de las moradas. Alexa, Alexa Cancela. Alexa Cancela, Alexa, gracias, gracias por tu aporte. Entonces, sí es que se dice que mm. llegaron antes de Cristóbal Colón. Es más, Cristóbal Colón llegó porque ya se salió, o sea, la ruta ya estaba trazada. Mm -hmm. Ya se dice que los vikingos, que los chinos, que incluso los egipcios. Y otras, otras eh, civilizaciones ya habían llegado a América mucho antes, incluso cuando llega eh, eh, este, ¿cómo se llama? El que conquistó México, ¿cómo se llama? Hernán Cortés, ya encuentra en, en Mérida, o en esa parte de la península de Yucatán, ya encuentra a estos náufragos españoles, que era Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, es decir, ya había viajes desde antes de Colón, solamente que en la escuela nos enseñan que Colón descubrió América. Y, ya, y, ya. y eso es mentira. Y eso es todo, sí. Ya habían civilizaciones que habían llegado a América y que hay muy pocos registros. Estos son un parts, por ejemplo, estas monedas, pues podrían ser testigos o evidencias de que los vikingos pisaron suelo americano. Uh -huh. Dice aquí alguien, eh, el internauta. Ox, los cráneos que se han encontrado con agujeros como si le hubieran hecho una bala. Ahorita el internauta, ahorita hablamos de eso. Gracias a Noemí. Dice solo Ox, la que Andrea, gracias, ¡Gracias a, a Noemí. nos mandó 25 pesos en ese super chat. Yo creo que le está gustando el programa, Noemí. Sí, porque está muy interesante. A mí es de los, sí. de los temas que más me gustan. Sí. Y aquí alguien dijo que el, el metal ya lo habían manejado desde épocas prehistóricas. Eh, yo voy a decir algo. Si te, si te ponen en, en el cerro y te dicen, a ver, haz metal, pues está cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, el uh -huh. me, el de, ¿de dónde sale el metal? El metal sale de las piedras, que es como un, eh, como que, ¿es ¿cómo se llama esto? Mineral. Mineral. El metal, que yo sepa, discúlpenme mi ignorancia si no es así, yo creo que es en piedras que están dentro de minas, que le quitas ese mineral, reúnes el mineral, y después por un proceso de ese mineral lo unes, lo calientas, por ejemplo, y se une, y después se van forjando las cosas de metal. Eso es lo que yo creo. Como en una época prehistórica? ¿Cómo? Es que estas personas iban a saber que de una piedra sacaban mineral y que calentándolo a temperaturas extremas, ¿eh? Sí, porque, extremas. porque no es nada más ponerlo al fuego, eh, a temperaturas candentes de verdad, para poder derretir el metal y después unirlo y hacer a la, aleaciones, sí. porque aparte no todo el metal es lo mismo, o sea, una piedra no sacas el mismo metal, hay diversos metales y por eso se llaman aleaciones, y hay algunos que no se pueden unir, y otros pues que sí, pero que tienen menor dura, dureza, menor, eh, eh, o tiene más. Fragilidad, por decirlo así, etcétera. Eh, eso es a mí lo que me parece sorprendente. Que yo creo que si nos dejaran en un lugar donde hubiera minas, pero que no hubiera más, nos dijeran: A ver, hagan una espada, pues está cabrón, ¿no? Sí. Yo la verdad no creo que pudiera ser una, una espada. No. ¿Cómo es que hicieron los hombres en la historia? para poder formar tanta cosa increíble. Sí, sí. Por sí. eso se cree que hay tecnología de extraterrestres que vinieron o de viajeros en el tiempo o cómo lo descubrieron, quién les dio todo ese conocimiento. El conocimiento a, sobre a todo de que tenían que hacer eso con tales cosas y tales cosas, o sea, el conocimiento más que todo. Mira, dice José Flores que nos mandó 25 pesotes, dice para un cafecito. Gracias, mi hermano. Ahorita me va a regalar coquita. Andrea, por favor, y no es que la esté mandando ni que sea, este, ¿cómo es cómo es eso? ¿Padrotismo? No, no, padrotismo, <risa> no, no. ¿cómo se eh, llama? Este, machismo. machismo, no es que sea machismo, es que ella está ocupando el espacio aquí y no puedo saltarla y aparte, por, ella, este, le gusta, este, consentirme y pues yo ya me acostumbré a que me regala sí. un cafecito, un, un refresquito, sí. pero son cosas, que ella hace y hay cosas que yo hago, o sea, es como dividirnos las, las cosas. Porque la otra vez me estaban diciendo, ¿por qué no te levantas tú, machista? Que no sé qué, me estaban diciendo en el chat. Y, y dije, que No hagas caso, o sea, cada cual tiene su forma de pensar y su forma de. Eh, ante, ante esas cosas, ¿no? Bueno, aquí regresando al tema, alguien nos dijo que se inspiraron en la lava. O sea la que, lava, cuando, que cuando, yo creo que cuando la lava está así. Caliente se forma, ¿no? Está, ajá. Y que cuando se enfría se, se vuelve se dura. Se pone dura, sí. Se pone dura. <risa> Perdón. <risa> Andrea lleva poco en México y mira, ya está entendiendo las cosas del albur. <risa> ya está sintió feo. Yo creo que si estuviera en Colombia, eh, diría, pues ¿de qué se ríe, no? ¿Por qué se río? No, ya, ya Andrea tiene que tener cuidado con las palabras que dice lo siento, lo siento y, y bueno, que estábamos hablando en la lava ya el o ya entiende el albur más o menos ¿sí? sí dice, el oro que hay en la tierra es lo único que hay y no se puede hacer más puesto que viene del espacio desde el Big Bang dice Rebeca Hernández que el oro que hay es el único que hay esté todavía en piedras Uh -huh. o esté ya en, en lingotes de oro, pero es el único, es decir, no se produce más. Es interesante el dato, me gustó, porque incluso por eso creo que hay exploración o quieren hacer exploración en otros planetas por precisamente estos recursos, los minerales. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Está cabrón, imagínate, traerte que en Marte encuentren oro pues para traerte, o sea, oro de, de Marte, o sea, no sé. No, no importa que todas las piedras sean de oro completo, ¿cómo te las traes? ¿No? Sí. Ah, dice Francisco Salas, volví, no, es, no el que tenía César era otro códex. Del Voynich, solo hay hipótesis hasta el momento, sorry no. por la confusión, amiguitos. Ah. Gracias. Francisco se confundió, dice que no que no era el códice Voynich el que está hablando. Entonces, sí. Uf, todavía no me ha defraudado el Voynich. Dice Jordi el niño polla. Digo, polilla, polilla. El niño polilla. Y parece que fue así. Sí. Leyendo sí. uno rápido. Sí, el Lord, Jordi Pero el niño sea. polilla dice, el oro solo se crea mediante supernovas. O sea, en una explosión de un sol. Ahí es donde se crea el oro. Por eso debe ser tan caro. ¿Tú tienes cosas de oro? Yo no uso oro, me gusta la plata. Yo tampoco no tengo nada de oro. No. No, nada, nada de oro. No es que me llame la atención mucho el oro, me gusta más la plata. ¿Te gusta más la plata? Sí, sí no, yo no tengo oro. Estaba pensando, dice. Además que dicen que la plata, que usar plata eh, repele las brujerías. Ah, ¿sí? Sí. Oh, no sabía, no sabía. Dice Francisco Salas, el que yo decía era Serafiniaus, el Boynich, aún sigue siendo un ah, misterio. Ah, Serafinianus. Ah, ese también me gusta. El serafinianus. El serafinianus. Ese también trae ilustraciones bien, bien chéveres. Ah, pero ese se hizo reciente, ¿no? El sí, serafinianus. sí, sí, sí, pero, pero, pero lo hicieron bien. Es, es, es, es bonito, es agradable ver, ver las cosas que que tiene aunque sea falso, ¿no? dice juguito, pero solo un porcentaje muy bajo de oro se ha extraído a comparación de que hay en todo el mundo, o sea que aún queda mucho oro, en las profundidades puede ser que exista mucho oro, o sea todavía nos podemos volver ricos, hola, ¿quién habla? Sí, buenas. buenas noches, buenas noches, saludos, hola. saludos, ¿quién habla? ¿Cómo estás, Oswald? Buenas noches. Hola. Buenas noches, mi hermano. ¿Sí nos escuchas bien? Sí, habla Eduardo. Eduardo, bienvenido. Saludos. ¿De dónde nos hablas? Sí. ¿De Jalisco? Sí, de, de Zapopan, para ser exactos. Eso, Eduardo. Saludos, bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar? Bien, un saludo pues? a tu acompañante. ¿eh? Claro. Mm. Estamos hablando de los uparts. Cuéntanos. Eh, fíjate que no, no es algo de eso, pero no sé si tú conozcas o acompañante la, la barranca de Huentitán, acá en Jalisco, es muy famosa esta barranca. Este, Creo que la he escuchado, pero no la conozco. Eh, yo ya tengo más de 22 años yendo a esta barranca, desde niño me mi, mi papá y mi abuelo. Okay. Pues desde hace tres años yo me puse a investigar las desapariciones, ¿verdad? De de vivir en la barranca en los últimos 30 años. Eh, un joven desapareció hace tres meses en la barranca de manera, pues, pues rara, mm. extraña, entró. Pues no hay rastro de él, ¿verdad? Eh, buscaron en todas partes, eh, no, no se encontró el cuerpo, no nada. Acá hay un río que cruza en la barranca. Sí. Pero hay cuevas donde dicen que, pues, prácticamente son, ¿cómo te puedo decir? Donde el, el tiempo, uno podría... Eh, entrar y decir, ah, pues pasé tal unas horas, pero realmente pasas meses, no sé si me doy a entender, dicen que hay ma mucho magnetismo de otras dimensiones, sí. y el día jueves eh, de la semana pasada sí. me pasó algo muy extraño, te hablo que yo fui a investigar y a grabar eh, esta barranca, porque donde están estas cuevas son a, a casi a tres horas de, de la barranca, o sea, casi es llegando a esclavatarme los membrillos, ¿verdad?, en, en estos sitios, Sí. y me pasó algo muy extraño, me metí una cueva, eh, son como ojitos de agua, eh, así son cuevas, pues, que tienen, mis, mis, mis, así son muy grandes, pues, Sí. Eh, yo en mi reloj vi las 11.42 de la mañana, y no te miento, entonces, yo sentí que pasó como una hora, hora y media, inclusive mi reloj me marcaba eso adentro de la cueva, sí, cuando me salí yo no encontraba el final, me sentí que me había perdido. De hecho puse el GPS, quise marcar y no había señal ni nada. Okay. Cuando me salí eh, no no se los va a negar, eran ya casi las 6 de la tarde y para mí transcurrió como una hora fue algo muy raro. No me cree mi familia, verdad, ni ni mis amigos. Solamente un amigo sí me cree porque dice que le pasó lo mismo y había ya algo muy raro. Eh, el agua me llegaba como a los como a la cintura pero se veía de colores no sé si es el efecto porque no había nada de luz eh, ahí tienes que entrar con tu luz pues del celular o de una lámpara sí y, y había la el agua era como de colores muy brillante y se sentía ah, como si no pasara el tiempo y pues eh, he querido saber qué pasó con este joven porque como yo fui parte de la búsqueda con los rescatistas sí pues solamente hallamos eh, su chamarra y su cartera pero pues dicen que esta persona aún sigue viva, porque a veces eh, su mamá dice que la otra vez a su celular le llegó un mensaje de este joven. Ah. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Un mensaje de texto donde le decía que él estaba aún perdido. O sea, el, el chico tiene aún su celular, pues, y que, que le llegó a la mamá. Y ese un chico... De este, de este, de este muchacho, pues, de que aún eh, necesitaba ayuda, que no sabía cómo salir de ese lugar. ¿Ese chico pues se fue solo a explorar? Pues ya... ¿Cómo? Ese chico se fue solo a explorar la la cañada, y ahí se perdió, pues eh, a, lo, a lo que dice su mamá, como siempre le gustaba hacer ejercicio, eh, subía y bajaba a la barranca, ahí muchas personas van a hacer ese tipo de pues, de ejercicio, ni siquiera era explorador o así, pero pues de sí. la nada se perdió, se impresiona el puente arcediano, donde mucha gente toma fotos, es muy famosa esta barranca, tú crees que pues, se haya metido a una cueva, pues lo más probable, porque cuando eh, estaba un, su celular, en, en cierta forma la policía le quiso dar eh, la búsqueda por, el, por su celular, por el, por el e-mail. Uh -huh. Marcaba que estaba a unos cuantos kilómetros de ese puente, pues, te eh, adaptable, que está a 40 minutos de la bajada de la barranca. Pues este joven aún mandaba señales, o sea, como si hubiera señal todavía de celular. Uh -huh. sí. Y este joven mandaba mensajes de auxilio, pues, marcó varias veces al 911. Y pues dice la mamá que muchos meses después recibió un mensaje de este muchacho. Le dice, pues, ¿cómo es posible que yo haya recibido un mensaje de él si lo están dando por muerto? ¿Y cómo es que el celular podría tener batería todavía, no? Sí. Pues la verdad no sabría decirte, es algo que hasta en los periódicos de aquí locales salió. Y hace en el 2002 pasó algo muy similar. Un muchacho de 14 años eh, fue con sus primos. Yo recuerdo, yo en ese tiempo yo todavía iba, pero no llegaba tan lejos, no no exploraba la barranca. Este niño, eh, dicen que se perdió entre las cuevas y que en el 2014, eh, para ser exactos, pues, el, el niño regresó a casa solo. Ya lo habían dado por muerto, de hecho ya la, la, la familia había pues, quitado las esperanzas de buscarlo, verdad porque puso muchos años sus carteles, eh, intentaron buscarlo, la alerta no había alerta a hambre como hoy en un día hay pero sí. lo, lo curioso de esto es que el niño regresó con la misma edad con la misma apariencia no transcurrieron los años en él o sea y como pues que la era... gente pues se quedó muy sorprendida porque pues la familia lo hacía por muerto y como le hicieron pruebas de, de sangre de ADN consiguió que él era él porque llegó a su casa y su familia lo vio y se sorprendió de cómo es posible que no había envejecido el niño pues Sí, esto es como una leyenda, o sea, de entre el que la gente lo cuenta, o sí también fue eh, escrito en un periódico o algo. Eh, pues en su momento hubo carteles del niño, eh, si tú buscas en internet, en las apariciones de la Barranca de Cuentitan, el niño se llama José Luis, y este niño dicen que llegó solo a su casa, y les platicó a su mamá, esto no fue tanto de unas cuevas, sino el niño dice que unas personas lo... lo lo cuidaron todo ese tiempo, es como si se lo hubieran llevado a otro lugar, unas personas, de él describía que eran unas personas muy altas, eh, rubias, que se lo habían llevado, Uy. él decía que había pasado eh, eso, pero para él no transcurrió ahora un año, sino horas, Y este, este muchacho que se perdió todavía, eh, ¿cuándo fue la última vez que recibió el mensaje? ¿El cual tú dices, el que te digo que hace meses se perdió? Sí. La mamá dijo que el mensaje que recibió fue en septiembre. El muchacho se perdió en abril del de, de año pasado. La señora recibió el mensaje en septiembre del celular del muchacho, donde le decía que necesitaba ayuda, que no sabía cómo salir. Okay, no reciben ¿sí las noticias, eh, de Guadalajara salió la desaparición de este muchacho. Se ve como en las cámaras de aquí afuera, de la, bueno, en la entrada de la Barranca hay cámaras. Y se ve como él entre, porque ya jamás se ve... El muchacho salió de la barranca, pues, y lo, y lo vieron por muerto. Oye, tú que conoces bien la barranca? Dices que tienes muchos años siendo, eh, pues, ¿no se te ocurre un lugar, por ejemplo, que no hayas explorado y que por ahí se haya metido? Pues, a muchos kilómetros están las pilitas, como dicen, las pilitas de la barranca y están los ductos de la de hidroeléctrica. Hay mucha gente allá no va. Porque en la hidroeléctrica hay muchas leyendas Yo nunca he ido por miedo Dicen que ahí habita un animal, pues, un monstruo Han eh, visto una criatura que eh, a trabajadores lo dicen que un trabajador se lo comió Pero Pues eso a mí no me gusta Y también dicen que ahí ya no sales Que una vez que entras en la hidroeléctrica, perdón, que está abandonada mm. y ya no sales Pero pues a mí yo, la verdad, yo no me animaría a ir hasta allá Ni siquiera en grupo ...y pues ya han, ha visto muchas desapariciones... ...un rescatista... En, ...me parece que a las tres semanas desapareció por buscar a este muchacho... Ah, ¿sí? ...tampoco lo encontraron ya... ...y pues dicen que desaparecen de la nada pues... ...que aquí en las cuevas es donde... ...es como si no pasara el tiempo... ...han encontrado oro... ...han encontrado monedas... Eh, ...así antiguas... ...inclusive una persona... Eh, ...tiene un video que subió el grupo de La Barranca donde graba dos esferas metálicas que bajan eh, a mitad de pues del río y, y se quedan ahí como, cómo te puedo decir, pues ahí como si estuvieran entre imanes, pues, o sea, de, como levitando. Sí. Y en este grupo de la barranca tú te puedes meter y puedes ver los dioses que, que las personas, pues, que suben. O pues, nadie quiere irse después del puente arceriano ni de los pilitos, pues. Oye, eso está misterioso. Sí. No sabía que había desapariciones ahí. En la barranca sí, ni los del monstruo Puedes, puedes buscarlas en, en, en internet pon Barranca de Huentitán O, o Arcediano Y ya he visto muchas desapariciones Pero a mí me consta Eso sí fue muy real, lo del niño que tío, que llegó a su casa Con la misma edad No transcurrieron 10 años en él pues, Es como es para que tuviera 24 años ¿Sí? El niño llegó de 14 años Creo que hay una historia de una niña Así Si no me equivoco En Estados Unidos, algo así, o en Perú eh, Pero hay una historia muy similar. Hay algunas historias y sí, mm. que regresan las personas, pueden ser estar desaparecidas. ¿Tú crees que este muchacho regrese? Hasta pues soy sincero, la verdad, te digo, ni el rescatista, se sabe nada de él. Un rescatista que conocía el lugar. Eh, el helicóptero bajó de protección civil, eh, inclusive los drones de la policía y, y no encontraron rastros de él. Del otro muchacho encontraron su cartera y su chamarra. Mm. Pero no había indicios de, de huellas con sangre o de algún animal que le haya atacado. Pero pues sí está raro porque a veces en, en el kilómetro 37 de la barranca para bajar entre las vías del tren, en la noche hay personas que bajan a hacer rituales. Inclusive una una muchacha, una pareja, eh, no alcanzaron a subir, eh, a, se les hizo tara, se perdieron en la ruta. Y ellos cuentan que se tuvieron que esconder porque había personas haciendo rituales ahí. Inclusive hasta el día siguiente se fue, otra vez tuvieron que volver, pues. Ok. Y ya se hacen rituales, eh, en la noche muy pocas personas bajan. Voy a, a revisar esos, esos casos, no no lo conocía. Y pues tú que conoces el sitio, ¿piensas ir a buscar a estos desaparecidos o mejor no lo vas a no te vas a arriesgar? no, mira, nosotros ya buscamos bastante al muchacho, inclusive en otros estados eh, en la Semejo, por ejemplo el estado de Zacatecas que se conecta en, en Pochitlán, la barca no hay indicios de él que haya muerto y pues ya yo busqué junto con otros cuatro personas y rescatistas demasiados kilómetros a pie porque no se puede pasar en, en coche o en moto y no hay indicios pero las, la mamá dice yo recibí un mensaje de mi hija te hablo que el, niño, el muchacho se perdió en abril La señora recibió el mensaje el 17 de septiembre el muchacho de su celular le mandó un mensaje a ella Que necesitaba ayuda, pidiéndole ayuda a su mamá Uy, eso está... Bueno, dijo que estaba secuestrado y nada Sino que estaba perdido en la barranca Le dijo, estoy perdido, ayúdame O sea, dijo, no, no estoy perdido que... en la barranca Sí, el mensaje llegó desde ese lugar El, el muchacho le dijo a la, a la señora, ayúdame No sé cómo regresar a casa, le dijo así hoy pues está muy interesante ese caso. Uh -huh. eh, lo vamos a checar, mi hermano, te agradezco que nos hayas platicado esta historia. Sí, pues bueno, gracias a ustedes por darme el espacio, y pues sí estaré bien que hacer un reportaje de la Barranca de Huentitano, si tienes oportunidad de venir a Guadalajara, aquí en tu casa, aquí que, que, que bajaras, ¿verdad?, explorar, porque pues muchas personas sí se han perdido, pues inclusive hay animales que... Dicen que son especies que no conocemos, pues, aquí en, en la barranca. Inclusive hay una leyenda de un águila, hay un señor que la llevó a fotografiar, dice que casi siete metros medía esta águila. O sea que ese, ese el, sitio sí. es muy grande. Sí, él la fotografió en el 78 y la volvió a fotografiar en el 99. Este señor aún vive, inclusive a veces va a la barranca con sus con sus pues familiares y él cuenta esta leyenda que aún sigue viva esta hasta águila, pero dicen que son guardianes pues de ahí. ¿Y las fotos eh, están disponibles? Inclusive en la barranca están, están eh, ahí él las puso y se ve un animal gigantesco, es como si fuera un dinosaurio, pues bueno, yo así lo veo, ¿eh? Y este señor pues ahí es muy famoso porque vive como a tres cuadras de la barranca. Ah, eso está interesante como para entrevistarlo, ¿no? Pues un, son relatos, ¿verdad? uno, pues ahí ve las fotos, pero pues... El señor dice que él llegó a verla así, pues... En carne y hueso, pues, o sea, que la fotografió. Pero Bien. pues ahorita lo que la gente le da miedo ir, ya es porque se pierden muchas personas. Ok, ¿y por ahí no es territorio de la gente mala que ya conocemos? No, eh, digo que sus kilómetros, es que la ruta nadie la después de, los, de del, del puente y de las pilitas famosas o de la hidroeléctrica ya nadie entra ahí porque no conocen la ruta, okay. es muy raro que una persona te conozca todo el trayecto okay. ya unos cuantos kilómetros pues dicen que hay un pueblo y está Zacatecas y ahí uh. entra lo que es la barca con Chitlán, pero pues ahí en esa en, en esa zona nadie conoce muy bien pues ok, ok eh, voy a checar eso mi hermano te agradecemos que nos hayas contado esta esta historia, y yo creo que en un próximo programa podemos abarcar más si es que tienes más información, que consigas más información. Sí, eh, haré lo posible por mandarte unos videos de la hidroeléctrica. Eh, a ver si puedo irme ahí, pero pues, tendré que irme muy temprano, pues, como a las seis o siete de la mañana, junto con otras personas. Ok, mi hermano. Mándanos un abrazote, gracias por la llamada. Muy buenas noches, Osla. Bye. Gracias. Bye. Dice, el canal de Jalisco Desconocido lo deberías checar, Oxlack Castro ahí hay muchos lugares extraños. Sí lo he visto, el de Jalisco Desconocido, sí. Sí lo hemos puesto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eh, sí, sí está bueno su canal. Está bueno. Uh -huh. Y creo que sí he visto un video donde va a esta, a esta barranca, porque llegan al final y está esta termoeléctrica. Tocaba a verlo, a ver. Sí, este, porque sí. No recuerdo, pero sí hemos visto. Sí he Mexican. visto ese, uh -huh. ese, ese lugar. Lo vi, creo que en Jalisco Desconocido. Muy bien, eh, revisa WhatsApp, dice Anaí Esquivel. Vamos a revisar WhatsApp. Tenemos, estamos hablando de Uparts, objetos fuera de tiempo. Son las 11.49 de la noche. ¿Y quieren que revise WhatsApp? Vamos a ver, vamos a revisar WhatsApp. Dice aquí alguien. Vamos a ver. Gracias por los superchats, gente que nos está apoyando con sus superchats. <coughs> dice un mensaje. Hola Ox, te mando esta mini historia, es muy contado en Toteco, Veracruz, cerca de Sierra Azul, esta anécdota, es un lugar muy pequeño, y se dice que hay duendes en las milpas, nos, nos puedes contar en las noches porque los duendes te arremedan, entre otras cosas, y hace en varios años, unos 15 más o menos, un señor de la localidad estaba borracho, vagando cerca de la parte de las milpas, donde no hay luz ni casas, y es bien sabido que cuando estás solo, los duendes te pierdan, se dice que los duendes son de aspecto de niños, ...totalmente negros y desnudos... ...que se aparecen cuando está solo... ...y es de noche... ...pues el señor se topó con uno de estos... ...el cual no lo dejaba pasar... ...porque suelen perderse entre la maleza... ...pues el señor optó por hacerle pipí al duende... ...y así se quitó del camino... ...y él siguió rumbo a su casa... ...le contó a varios de la localidad... ...lo que le había hecho en tono, en tono burlón... ...y días después apareció ahogado en un pozo... ...todos dicen que fue el duende... ...quien lo ahogó... ...y por eso y más la gente nunca se mete con los duendes... Porque son malos y vengativos. Bueno, esta historia es de duendes. De un señor que borrachín mió a un duende y el duende, el duende que lo ahoga. En otra transmisión haremos eh, tema de duendes. Y vamos a terminar con el de Uparts. Porque todavía sí. Andrea tiene varios, varios casos de Uparts. Y bueno, le agradezco a toda la gente que nos mande sus comentarios y mensajes. Con cuál seguimos. Tengo uno que me gusta mucho también y se llama Los Pájaros del Museo del Oro de Colombia. Ah, okay. es ese es el que tienes ahí. Es este que tenemos acá. Más bien que son los aviones, ¿no? Los aviones de oro. Bueno, los llaman los aviones eh, y también los pájaros, ¿no? Y dice, catalogados inicialmente como ornamentos religiosos, su estudio empezó en la década de los 50 del pasado siglo. Se atribuyen a la cultura tairona, no es posible datar su antigüedad con exactitud debido a que son de oro y este metal no se oxida. Se cree que datan entre 500 y 800 años después de Cristo. Las tumbas donde se encontraron esos objetos rondan los 2.000 años. Confec confeccionaron una lista, los, eh, los, eh, los eh, estudiosos de esto confeccionaron una lista de animales, capaces de, de volar que pudieran haber servido de modelo no Inspiración. O sea exactamente o sea para estas tribus, o sea, pensaron bueno vamos a recolectar todos los tipos de animales que, que que a esta gente se inspiraron para hacer esto pero pues dicen que, que tienen más como como aire a, a, a aviones, ¿no? Como, sí, bueno, es que la, como la figura de un avión. Es que dicen que estos son representaciones de aviones que hicieron los indios de Tairona en oro, y bueno, los arqueólogos han señalado estos aviones como que son pájaros, ¿verdad? Sí. Aquí la discusión es eh, precisamente en la parte de atrás, en la colita, que esta ala es aerodinámica, que tienen los aviones y que los pájaros las aves no la tienen esa es la diferencia y el por qué sigue hasta la fecha con este con este pleito de si son aviones si los indios tayrona pudieron ver aeronaves en algún momento y reproducirlas en oro o si son eh, representaciones de aves pero las aves no tendrían esta colita no que tienen, que colita. tienen acá atrás de hecho, se han hecho, eh, de hecho, se han hecho reproducciones de este mismo avión con materiales eh, para poder hacer una aeronave y lo hicieron idéntico y resolvieron que efectivamente eh, el avión o esta figura era aerodinámica y pudo lograr un vuelo amplio. Eh, esto lo hicieron en Estados Unidos y hasta la fecha se considera que son aviones, que los indios Tairona, que en su época y que nunca vieron ninguna aeronave, cómo pudieron crear aviones y representarlos así en oro. Los arqueólogos, como siempre, eh, y no sé si sea lo más correcto, los arqueólogos siempre tratan de justificar cada figura y, y demostrar de que son parte de, de la misma naturaleza de donde estas civilizaciones vivían, pero por eso está el tema de los superts y por eso está el tema de los misterios, porque pues es bastante rarísimo. O sea, sí. a mí me parece completamente un avión, ¿no? Sí. sí idéntico a un avión. Sí, sí, sí. Y no es igual a un ave ni a un insecto. Sí. No es igual, ve esas alas. No son redondas, son completamente como de un avión. Y ve el cuerpo, ve la, la parte de enfrente y la parte de atrás, no solamente eh, la, esa esa ala, o ¿cómo se le llama? La, esta parte que es para que se dirija al avión, sino las que tiene al costado también. Es decir, toda la estructura de una aeronave representada. Sí. Dice Carlos Morales, ¿o es un pez volador? ¿Podría parecer un pez volador? Sí. Pero vean esa pero colita las, de atrás. Las, las formas, sí. Sí, la o sea, colita de, tiene, de atrás es rara. Tiene bastantes detalles como, sí, un avión. Pero te voy a mostrar otro. Que es extraño también. Ah, ¿tienes fotos? Ahí te lo mando. A ver, vamos a ver. Y se llama, a ver, ahí está. Y mírale la colita, o sea, parece un ave, pero mírale la colita, qué extraño. Y se llama el, alo, el aeroplano de sacara Ok, bueno, este sí es el aeroplano de sacara Este es, eh, no es de Colombia, este no. Sacara es en Egipto. Dice... Otro objeto curioso se encontró en 1908, 1891 en la tumba de Padi Amón en la necrópolis de Saqqara, en Egipto. Y su antigüedad se remonta a unos 2200 años en plena dinastía ptolomeica. Mide 15 centímetros de longitud, posee una envergadura de 18,30 centímetros y pesa 39 gramos. Se trata de un objeto tallado en madera de simo... Si sí, Comoro, y aunque fue pintado con apariencia de halcón, tiene una notable semejanza a un avión, pero sí parece un avión. Sí, aquí, eh, por ejemplo, esto de los U-parts es de, de acuerdo a quién va y hace la hipótesis. Golondrina, mira, Cris Álvaro, golondrina, sí, parece. Esto, esto sí parece un ave, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí. hay gente que lo, lo ha señalado como un avión nuevamente por la colita, ¿no? Por la ¿no? colita, sí. Que, que no es al revés, o sea, el ave tiene la colita plana, y este está como la colita levantada, como si tuviera algo que ver con la aerodinámica. Sí, sí. Una violeta, dice Juliana Bermúdez Díaz, eh, pero tiene toda la cara de halcón, ¿no? Mira, aquí tiene incluso su ojito. El ojito, la... El, Hoy vamos a acercarlo más. Tiene su ojito y su pico. Uh -huh. Pero las alas, aquí es lo, lo extraño y sobre todo la colita, por eso todavía sigue siendo un misterio. Es decir, la gente cree que si vieron un objeto así, eh, las personas que lo vieron en Egipto no supieron qué era, más bien pensaron que era un ave y lo representaron de esa forma. Esto me, me lleva a un tema interesante, por ejemplo, en lo que se muestra de... Eh, Nostradamus que él pues obviamente nunca vio aviones nunca vio helicópteros ni demás y describía, describía como este tipo de objetos porque él veía el futuro entonces al describir lo describía como un pez gigante volador o tipo de cosas que hacían referencia con su mundo pero que no podría darle otra denotación un pájaro de hierro, decía, ¿no?, que a, a lo mejor esa profecía de las torres gemelas es falsa, la de dos pájaros de hierro y las torres, etcétera, eso es falso, pero sí hacía alusión con lo que tenía en su alrededor para describir cosas que veía de un futuro, es como si ahora viéramos, eh, pues a lo mejor herramientas o máquinas del futuro, de un futuro muy lejano, sí, y no sabríamos cómo describirlas, tendríamos que decir como, como una computadora con patas o algo así diríamos, porque no sabemos describir. Entonces este el la el aeroplano, ¿cómo se llama? La no, pero pero acuérdate que también Nostradamus no podía decir mucho, o sea, tan explícitamente lo que veía, porque pues le hacían así. Sí, porque lo podían uh -huh. lo podían castigar. Este ¿cómo es que se llama? El aeroplano de Sakara. Sí, ahí está. Por eso le ponían su ojito y su pico, porque era la representación que tenían de algo volador. Uh -huh. Pero toda la forma parece la de un avión. ¿Tú crees que...? Pero parece un avión porque, por ejemplo, eh, que yo haya visto en la antigüedad cómo dibujaban los pajaritos, dibujaban las alitas con plumas y todo eso pero mira esta o sea están son, totalmente rectas son totalmente rectas o sea no lo hicieron como el plumaje o, o algo así porque pues a pesar de tener toda la ignorancia del mundo eh, para para en ese momento pues uno ve y uno imita las cosas y yo creo que ellos hubieran podido hacerle como el plumaje no sé pero lo extraño es que les hicieron rectas totalmente rectas rectos sí. ¿Mm -hmm? ...como en una sola forma, uh -huh. con la forma de, de un avión. Uh -huh. Aquí me quiero imaginar, por ejemplo, que de pronto en pleno Egipto, en esa época de Ptolomeo, que mencionas de la tumba, eh, que vieran un avión. Claro que eso sería algo increíble, ¿no? Pero ver un avión estaríamos hablando de que a lo mejor, eh, hablando del tiempo y el espacio que haya una falla en la realidad y que parte del futuro se viera en el pasado y pues claro que se iban a sorprender o sea, pues claro. la verdad es que todo puede pasar sí. Hola, buenas noches ¿Quién habla? Hola, buenas noches, Osla, soy José de Flores José, saludos mi hermano, ¿de dónde nos hablas? De aquí de Nuevo León José, saludos ¿Qué nos quieres platicar sobre los u Pues fíjate que hasta que estamos teorizando, ¿no? De, de dónde podría venir lo del avioncito y todo eso. Lo curioso, como mencionan, es que no solo es la forma, sino que también es funcional. Hasta la información que tenemos, este, pues ese, mo ese modelito lo replicaron en, en un tamaño, una escala más este, pues grande, y al parecer sí tenía una aerodinámica... Eh, Espectacular, o sea, era tal cual un, un, una aeronave. Exacto, sí, o sea, que es funcional. Exacto. Ajá, ahora, ahora yo voy con mi teoría. A ver, cuéntanos. Pues bueno, muchas civilizaciones han tenido muchas cosas en común. O sea, tanto el hecho de, del, del uso de pirámides, en lo religioso, en lo político, incluso en lo las guerras, las armas que usaban casualmente, o sea, muchos usaron el arco, muchas civilizaciones usaron la espada, muchas civilizaciones usaron eh, la, casi las mismas tecnologías al mismo tiempo. Y si nos quedamos a pensar en eso, quiere decir que habían dos opciones, o que el ser humano está destinado a crecer de esa forma, y teniendo los descubrimientos tecnológicos similares o realmente hubo un tiempo en el, el mundo estaba globalizado. Y aquí voy, eh, o sea, globalizado en otro contexto histórico. O sea, eh, a nivel quizás no moderno telecomunicaciones, pero quizás sí en, en, en migraciones, en, con, digamos, este, caravanas comerciantes que iban de continente, país en país, iban recopilando informaciones, iban intercambiando... Tecnologías. Y entra esta, esta teoría de, de, de los atlantianos y, los, y las civilizaciones que estaban muy avanzadas para su época. Y una de las que más se está mencionando son una civilización que estaba en el polo norte, que antes de que se hiciera un, un, este, una tierra de hielo y temperaturas muy bajas, eh, los geólogos, lo, la gente que estudia la orografía, eh, dice que antes ahí no siempre fue hielo, sino que hubo un tiempo en el que eran vastas tierras fértiles con vida y que incluso es l, la migración de las ballenas, las orcas y los osos polares o sea, eran una referencia a nivel global de migración para ciertas especies porque en ese lugar había mucha vida, mucha fauna y quedó esa esa este, digamos esa, esa, ese instinto animal por siglos de, de que en ese punto era un, un punto para, para rejose, para sobrevivir y esta esta civilización eh, se conoce como los eh, son los eh, hiperbórea, la, la civilización de hiperbórea uh -huh. eh, que es lo, lo que decía Platón y, pero también platón mencionaba a los atlantianos quiere que había muchas civilizaciones con una tecnología muy avanzada que las otras civilizaciones imitaban o buscaban este de alguna forma igualar ¿no? su, su, su grandeza entonces yo creo que esta es, es más fácil pensar de que una civilización muy avanzada no quizás a nuestro tiempo con la tecnología de ahora pero sí a comparación de ellos quizás ya habían descubierto eh, ciertos modelos eh, para poder volar el hombre siempre ha querido desafiar sus sus fronteras incluso en el mito de creo que la de teseo que quería volar no y se hizo una, unas alas de con plumas porque quiso volar pero no pudo y, y se murió o sea, han ha habido muchos mitos antiguos donde el ser humano ha intentado volar. Yo creo que dentro de todos esos desarrollos tecnológicos para lograrlo, alguna persona, algún griego, algún egipcio, vio estas civilizaciones que ya le habían alcanzado y, y quizás este, buscó imitar eso que vio ¿no? en, en, en esos tiempos. Vio una aeronave y dijo, vamos a, a copiarla. Sí, se me hace, al menos personalmente, más... Quizás plausible que había una civilización que, que ya podía tener objetos que para ese tiempo eran muy, muy avanzados. Mira que las eh, líneas de Nazca, pues hay una teoría, bueno, más bien una hipótesis, en donde se habla de que eh, los antiguos eh, naikas eh, tenían una, un aparato o una aeronave con el que podían ver las, las figuras porque pues son tan gigantescas, los nazcas, perdón, son tan gigantescas que no es fácil hacerlas simplemente desde el piso, sino que tenían que ser dirigidos desde lo alto y también que eran señales para quién, quién venía de lo alto, quién tenía aeronaves, quién podía volar, para quién eran esas figuras si desde el piso no se pueden ver. Pues está muy, sí está muy interesante porque casualmente no, el, la, digamos, nuestra civilización no se dio cuenta de esas escrituras hasta que alguien tuvo que volar, entonces, eh, sí, cuál era el propósito, ¿no?, de, de, de poner esas figuras eh, a, a ese nivel de, de percepción, a esas alturas, porque... Hasta lo que se teoría, lo que tú mencionas, era, era como unos símbolos para, eh, digamos, instruir o guiar a los, a los viajeros dónde estaba la ciudad, ¿no? Y eran como, como señales, ¿no? Para indicar cierta, cierto lenguaje, ¿no? Para, para ubicar a los viajeros, a los peregrinos. Entonces, ¿cómo un peregrino podía este, ver esas señales si no tenía que estar a una altura muy elevada y solo se puede hacer mediante un, un objeto que pudiera volar. Entonces, yo creo que sí, sí las civilizaciones tenían cierto, ciertas capacidades muy avanzadas y quizás sí hubo una forma en la que podían volar. Quizá, y, quizá en el pasado tenía una forma en la que podían volar, quizá. Y no solamente con el, el inicio de los hermanos Wright, sino desde antes en la antigüedad, quizá Uh -huh. o algún objeto o algo eso es lo que, lo que busca precisamente el tema de Lupard, de encontrar las antiguas eh, la antigua tecnología que por diferentes razones se perdió en la historia pues sí, y ya para concluir Osla, este, también tenemos que ser conscientes que mucha información de muchas civilizaciones está perdida, tan, tanto por la decadencia, sino también por movimientos bélicos y religiosos que han sido causantes de, de la pérdida de muchos conocimientos, mm. muchos escritos, de muchas civilizaciones. Yo creo que así como pasó con el Imperio Romano, cuando fue su decadencia y por mucho tiempo se perdió algo tan simple como sistemas de drenaje de cloacas, eh, sistemas de, de agua pluvial, que fueron casi 300 años después de la caída del Imperio Romano que ninguna otra civilización se les había ocurrido, hasta que tuvieron que eh, regresar a las ruinas de Roma y entender de alguna forma, estudiarlos, para saber cómo funcionaban sus ciudades, cómo podían mantener a tantos millones de personas con una vida acomodada a comparación de las demás civilizaciones en ese entonces. Entonces, eso nos, digamos, nos enseña de que hay muchas cosas que para nosotros nos parecen quizás muy novedosas o muy revolucionarias, pero quizás muchas civilizaciones antes ya lo habían descubierto, pero ya sea, por ejemplo, en América, a través de la conquista, que quizás cierta información de medicina o de psicología o incluso de energías o lo que sea, eh, que ahora se están descubriendo, quizás ellos ya lo sabían y, y apenas lo, lo estaban descubriendo. Muy bien, mi hermano, pues te mandamos un abrazote. Gracias por llamarnos y darnos tu, tu hipótesis, tu opinión. Saludos, Muchas gracias también por el tiempo y que tengan muy buenas noches. Bye. Saludos. Bye. Eh, hablando precisamente de, de Nazca, es... Eh, también dentro de la criptozoología se cree que en esa región pudiera haber un ave gigantesca, un cóndor mucho más grande, gigante, en el cual los Nazca se podían subir como en la película de Avatar. Las que se suben mm -hmm. en las aves sí. gigantes Sí. se piensa que pudo haber existido aves gigantes en los que los nazca se subían para A ver, la para ver las imágenes desde arriba es toda hipótesis de diversas de eh, diversas formas pero es que es impactante las líneas de nazca por ahí me dicen que si se, que se pueden ver desde los cerros no aquí lo interesante es que hay más eh, planicie completamente está plano es el desierto de nazca y solo en algunas montañas hay, solo hay algunas montañas, muy pequeñas. Pero donde hay montañas, hay también figuras en las montañas. Y esas son poco conocidas. Son las figuras de talpa. Son las figuras de talpa. Están las de Nazca, están las de talpa. Y esas figuras eh, son más humanos, más, más personas con rasgos de, de, de humanos con cabeza y extremidades y con, como penachos, cosas raras. También está el gigante ahí, marciano, que se encuentra en las, en las líneas de Talpa. Y es todo un misterio, la verdad, de las líneas sí. de Nazca. Es, está dentro de los enigmas, dentro de los super, también considera un poco líneas de Nazca, pero en realidad no, es parte de los enigmas, que bien daría propósito, a, o más bien eh, daría referencia a que en la antigüedad, quizá podían volar. ¿De qué manera? No lo sabemos. Eso es lo que se está buscando. ¿Cómo es que los Nazca podían volar para hacer esas figuras sí, o para poder verlas no y que no quedaron mal hechas? Porque bueno, uh -huh. a pesar de que no hay mucha perfección en las siluetas, eh, el hacer un dibujo sin verlo, o sea, desde abajo. Exacto, pues y gigante, o, gigante. O a o, o no, no ser de que utilizar en la matemática, ¿no? Eh, para poder lograr hacer las líneas exactas y todo. Podrían hacer un, un cuadro de estos, una cuadrícula, y después plasmarlo en una cuadrícula gigante. Pero eso también estamos hablando de mucha también. Uh -huh. Este, sí. Inteligencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y Gracias, para qué? Eso es difícil. El, el punto es: ¿para qué las hacían? ¿Para qué? Si no las podían ver ellos mismos. Al estar al ras en el desierto de Nazca, no podían ver esas figuras ellos. No, no se puede. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a Nazca y tienes que ir en una avioneta para poder verlas. Y hay es. solo un mirador uh -huh. para poder ver una, una línea, dos líneas de Nazca. Es un mirador de, de metal que son varias escaleras y desde arriba alcanzas a ver partes de la figura, pero no es que veas la figura completa. Es decir, no podían construir escaleras muy altas para poder verlas ahí, no. Esas figuras están hechas para verse desde el cielo, desde lo alto. Y, por ejemplo, si yo me paro en una montaña cerca, ¿no puedo llegar a ver una imagen así de frente? No, las montañas que están cerca de las líneas de Nazca no están, ah. ...no están tan cerca, ¿no? ¿no? Está todo plano, está completamente plano. Ahí tengo una foto donde estoy como en una colinita... ...y no, no se ven las líneas, ah, no se ven las Entonces sí, es algo para, para pensar, ¿no? Sí, por eso es tanto un misterio y seguirá siendo un misterio. Sí, sí. Todo porque se siguen descubriendo líneas nuevas. Sí. Tanto sí. las de Nazca como las de Talpa. y ¿Cómo es el sí. desierto...? Eh, hay muchas otras que no se han hecho famosas, se han hecho famosas unas cuantas, pero hay muchas más. Las de talpa incluso ni se mencionan y son están gigantescas, son del tamaño de las colinas. Creo que aparecieron hace poco como unas de unos perritos. parecían unos perritos. Hace mm, poco. Creo que en los cerros. Sí. Sí, yo creo que también son las de talpa. Puede ser que sí. Dice otro u dice Luis Hernández. ¿Tú tienes otro? Ah, hablando de... O oh, yo le sigo con otro. Tengo uno. Es la... A ver, vamos a ver aquí cómo se llama. Porque se me olvidó la... Por eso debe ser... Aquí está, la columna de hierro de Delhi. La columna de hierro de Delhi también es otro de los U-Parts. Esa columna es de 7 metros, está dentro... Está en la explanada de un templo eh, y esta está completamente hecha de hierro aquí lo extraño es que no se oxida a pesar de que tiene muchos años no se sabe cuántos creo que hasta miles de años no se ha oxidado esa esa torre de, de metal y dice que está cons constituida por 99% de hierro eh, a ver aquí dice Ah, sí, sí, aquí está. Se sí, los voy a leer mejor. Dice, la columna de hierro. El complejo de Kuptab Minar, llamado así por una columna triunfal de 73 metros de alto, que fue erigida en Delhi, alberga la primera mezquita de la India, que se conoce como eh, Guat Islam Mashid, mezquita del poder del Islam. Después dice que... Eh, en el patio interior de la mezquita alberga otra columna de siete metros de alto esta de hierro, ese pilar ya estaba aquí mucho antes de que comenzaran las obras del complejo una inscripción en sánscrito explica que originalmente la columna se levantaba en otro lugar pero que fue trasladada a su emplazamiento actual, es decir ahí mismo tiene letras esa columna eh, y dice que estaba en otro sitio no saben qué sitio es pero que cuando construyeron ahí la mezquita, esa columna ya estaba ahí. Oh. Ya estaba ahí puesta. No saben cuándo la pusieron, quién la puso, ni dónde estaba antes. Wow. Dice, en 1969, Eric Von Daniken publicó un artículo acerca de la columna de hierro en uno de sus libros. Dice, en primer lugar, es muy probable que con una data del siglo V después de Cristo, se cree que fue erigida en conjunto a un templo del estado indio de Bihar, consagrado a Vishnu, el dios hindú de la conservación. Su inusual remate induce a pensar que es un principio, que en un principio estaba coronada por una figura o una estatua. Eh, está hecha con hierro de tal pureza, 99,75%, que no presenta el menor signo de óxido, de óxido ni, un sometido a los, ni a un sometido a los rigores del clima húmedo y cálido de la India durante la estación de los monzones. Es decir, eh, la columna fue fundida en una sola pieza y dada su altura de 7 metros, se calcula que debe de pesar unas 6 toneladas. Así que no se sabe primero eh, cómo fue que la construyeron de una sola pieza de hierro con una ¿Siete porcentaje, 7 metros? metros, con un porcentaje de 99,75% de hierro, por lo cual no se oxida. Es decir, ¿quién no, como, la hizo? Como para que dure ahí para siempre. ¿Quién? Exacto, mm -hmm. es para que duraba para siempre Se dice que Esa columna tal vez al final Estaba rematada con una escultura Que no solamente es una columna eh, Pero A ver, se las voy a enseñar, ¿verdad? Sí Pero, por qué la, ¿quién la construyó? ¿Dónde estaba antes? ¿Cuándo la construyeron? No se sabe absolutamente nada de eso Y ese es el, el misterio Ya lo perdí Aquí está Sí, o sea, la construyeron así precisamente para que no se vaya a oxidar ni se vaya a dañar. O sea, no está... para que quedara ahí para siempre. Exacto. Y no se oxida. Esa es la columna, ahí la pueden ver, 7 metros de altura en Delhi, en la India. No se sabe dónde estaba antes, cuando construyeron esta mezquita ya estaba puesta ahí y ahí sigue viendo pasar el tiempo sin que se oxide. Ahí tenemos la escritura que tiene, en donde indica que esta estaba puesta en otro lado. Y la figura que tenemos abajo, se cree que es la representación de lo que tenía hasta arriba. Quizá era lo que tenía hasta arriba. Siete metros de hierro puro. Mm. Wow. O sea, cómo es que extrajeron el hierro, cómo es que pudieron sí. hacerlo con tal pureza en una sola pieza, en sí. una sola pieza. Es decir, para una pieza de ese tamaño, pues tenían que haber hecho un molde también un molde de, ese de ese mismo, ese mismo tamaño. tamaño. ¿De siete metros? O? De siete metros. Y para hacer ese molde tuvieron que hacer una escultura de ese mismo tamaño. Sí. Quizá ¿en qué? en qué la hacen. En madera, no sé en Cerámica? qué, qué pones, no. pero que se tenía que, se tiene que, pues es que sí. Yo no sé cómo sí. en la antigüedad es que hacían los moldes, pero a ver, sí, hazme un molde de una columna de hierro de 7 metros con 99,75 de pureza. Es que es el mismo metal, o sea, no hay, o sea. Dice si el peso que debe tener, se le considera que son 6, 7 toneladas. Un horno Sarcai. gigante, oye, sí, un horno. ¿Cómo? Dice Álvaro Recoba, un horno gigante, pero ¿cómo? Dice aquí Big Soul. Busquen sobre el país Tartaria que supuestamente borraron el siglo pasado, no se sabe por qué. Y supuestamente tenía mucha tecnología muy avanzada para principios del siglo XX y lo borraron de los mapas. Oye, sí. Oh. Yo no sé cómo es el punto este de la historia, pero sí hay una parte que está oculta o borrada o que no se sabe. Eh, por ejemplo, el siglo, no sé si tenga que ver esto, nuevamente disculpen mi ignorancia, pero por eso el siglo XVI estaba hablando de 1500, cuando se habla de, del siglo XVII se habla de 1600, cuando se habla del siglo XVIII se habla de de 1700. Uno pensaría que si se habla del siglo XVII, estamos hablando de 1700. Uh -huh. Y no, uh -huh. se habla de 1600. Y cuando se habla del siglo XVI, se habla de 1500. Hay una parte en la historia que no se sabe dónde quedó. Eso deberíamos investigarlo. Está Oye, sí muy está interesante. Un, y muy no era. Interesante eso. Sí, la verdad, en todo este tiempo que, que he leído sobre estos temas, esa, ese en particular, ese tema, no lo, no lo he encontrado. ¿eh? ¿No? ¿No? No. Está, no, está, está raro, pero... Buscar. A ver. Pero estaría interesante buscar bien referencias, porque en ese lapso de tiempo es que se encuentra la unión del, del hombre del pasado, del hombre prehistórico con el hombre mm -hmm. actual, es decir... En cuanto a la tecnología, es como el eslabón perdido que tenemos en la evolución, ese hombre que uniría al neandertal al cromañón con el ver, homo sapiens. Exacto. Uh -huh. Oye, sí, está bueno para buscar ese tema a ver si se encuentra algo. ¿Tú ya has buscado? Sí. ¿De qué? De ese tema. No, no lo he buscado. Uh -huh. Sé que existe el tema, pero no lo he buscado. Entonces sí, toca como buscarlo a ver qué. Sí. Bueno, yo tengo otro que me gusta mucho y se llama Los discos tibetanos. ¿Ya los escuchaban? ¿Los discos tibetanos? Uh -huh. Ah, ¿no son los discos tropa? No. Se llaman Los discos tibetanos y dice, en la región de Bayankara, en el Tíbet, en 1938, reposaban 716 discos grises de 30 centímetros de diámetro. Cada uno de ellos mostraba un agujero que le hacía, que mostraba un agujero cada uno, similares a los discos de vinilo modernos, con minúsculos manuscritos, al parecer fueron los Dropa. Los Dropa eran sí son los discos una Dropa. raza extraterrestre, sí. una raza extraterrestre que supuestamente estuvo en el Tíbet, ¿no? Uh -huh. Los eh, autores, tanto de La Cueva como de los discos, eh, datan de 12.000 años. Y voy a mandarte Europa. un... Sí. sí, los discos Dropa sí. incluso tienen una imagen como alienígena. Estos discos fueron encontrados en una cueva, ¿no? Sí, voy a mandarte... Sí, en una cueva. 716 discos. Vámonos. 716 discos. Sí. Y eso sí está bien extraño, ¿no? Y, y dicen que los discos tenían unos jeroglíficos. Ajá, tenían este, figuras. Unas figuras. Uh -huh. Los discos encontrados. Eh, y no saben para qué es. 716 discos. ¿Y se sabe de qué material son? Eh, dicen que metal, metal. ¿Metal? Sí. Esto fue en China, ¿no? No, en el Tíbet. Ah, en el Tíbet. De metal. Discos de metal. ¿Para qué son? ¿Quién sabe? ¿No tienes algún otro disco? Porque son bien interesantes esos discos. 716 diferentes... ¿Para qué demonios querían ¿Para discos? qué querían tan y tantos? Y tantos, y de metal, o sea, sí. y tener figuras, tener un patrón ahí en cada disco. ¿Parecen discos de lijar? Sí, parecen li discos de lijar, sí. Parecen con los que cortan, dice Pilar, también parecen con los que cortan. Ahorita hay otros discos diferentes que nos que vamos a ver, nos los va a pasar Andrea, pero ¿para qué estos discos raros...? Este, por ejemplo, es otro UPAR que, que no se sabe para qué eran usados ese tipo de objetos en aquella época. Sí. ¿Y por qué tantos? ¿Y para qué tantos? Sí, dice Rebeca, son parte de la nave espacial de los Anunnaki. Mm. Son compact disc, dice. <risas> ¿Y de qué tiempo son esos discos? ¿Se sabe? Pues dicen que los encontraron en el Tío de 1930, pero eh, dicen que los encontraron en una cueva y que eh, tal parece que son de 12 mil años atrás. 12 mil años atrás. Sí. Carlos Rodríguez nos manda un mensaje por eh, WhatsApp y dice que hablemos sobre el disco de Anticitera. Ya, mi hermano, ese ya lo hablamos, llegó tarde la transmisión. <risa> sí. Dice, también es un Upart que era de una tecnología muy avanzada para su tiempo. Ya, mi hermano, ese ya lo platicamos. Fue el primero del que hablamos esta noche de Uparts. Aquí en Relatos Oscuros, Oscuros, Oscuros. Mira que está bien difícil conseguir otras imágenes. ¿De los discos Dropa? Sí, estoy buscando. Ponle que... en inglés? Porque si sí, a lo mejor no encuentras. Pero bueno, mientras tanto yo también les voy a hablar de unas tablillas... Eh, encontradas en Francia, estas tablillas son las tablillas eh, híjole, ya me me fue el nombre, ahí lo tengo apuntado, estas tablillas fueron también encontradas con una escritura muy rara alguien que estaba haciendo hoyos en su, en su propiedad descubrió un pequeño agujero y sobre ese agujero se encontraron restos humanos y se encontraron tablillas estas tablillas tenían figuras eh, como si fueran letras, pero nadie pudo resolver qué eh, letra o qué idioma era el que estaba escrito en esas tablillas. Y hubo un problema ahí con los arqueólogos, porque eh, los arqueólogos que estudiados, los arqueólogos estos que son personas que no se dejan llevar por teorías ni hipótesis de ese estilo, decían que eran falsas, simplemente porque no conocían la escritura, porque nunca habían visto unas tablillas como esas, por eso simplemente las eh, desclasificaron, no, no, no desclasificaron, las eh, demeritaron, dijeron que eran falsas, y se siguió toda una, toda una polémica con esas tablillas, son las tablillas, ahorita les digo cómo se llaman, que se hablaba también de 13.000 años, me parece, de antigüedad, de las tablillas, pero como estaban dentro de una piedra, bueno, estaban escritas en piedra, pues no se podría datar específicamente cuál era la fecha, porque para hacer las pruebas, por ejemplo, de carbono 14, necesitan ser eh, organismos, es decir, estar dentro de una, de un, de un ¿cómo se llama? Un fósil. Esto se llama las tablillas de Glossel, esto sucedió en Francia. Dice, la discusión sobre la autenticidad de las tablillas no se reavivó hasta finales de la década de 1970, cuando los avances de la técnica permitieron datar las tablillas y los huesos. El hallazgo más antiguo, una lámina ósea, tiene una antigüedad cerca de 17.000 años, mientras que otros se acercan a los 15.000 años. Las tablillas de arcilla son muy posteriores, ya que fueron cosidas hacia el año 600 antes de Cristo. Por supuesto, es posible que existieran más tablillas y que se hayan desintegrado debido a la fragilidad del material. Después de tanto tiempo, es casi imposible descifrar las tablillas, sobre todo porque, como ya hemos mencionado, no se aprecian divisiones claras entre palabras y frases. Se han hecho especulaciones según las cuales se trataría de textos astronómicos o religiosos, pero los resultados son muy controvertidos. La postura de la ciencia respecto al a, hallazgo de Glossel sigue sin ser unánime. Si unos, si unos expertos reconocen su autenticidad, otros siguen pensando que son un fraude y ciertas publicaciones llegan a cuestionar incluso la existencia de los hallazgos. De todos modos, la polémica ha contribuido a sostener el mito de las tablillas de Glossel. Mm. Aquí el problema es que no saben qué dicen las tablillas, qué idioma es ese. Es algo como el códice Voynich, es algo similar. Tiene símbolos, tiene rayas, tiene líneas, tiene parecidas a letras, parecidas a signos, pero no hay divisiones, no hay como ver si un elemento significa algo o si el conjunto de elementos significa algo o si solamente son líneas o rayas puestas sobre la arcilla. No se sabe qué digan esas palabras, qué digan esas esas letras, acá tenemos otra imagen de las, de la arcilla de Glosén. Qué extraño, o sea, es súper extraño. Sí, también, estas son un par, son un objeto fuera de tiempo, porque, pues, al menos aquí se piensa que son antiguas, pero no se sabe qué cultura, qué civilización, quiénes fueron los que escribieron esas arcillas, si tienen mucho más tiempo de lo que piensan, o de lo que los restos socios tienen, o son un simple fraude, nadie sabe el misterio de las tablillas de Glossel. Qué misterio, ¿no? Y están buenísimas, o sea, pero no sé, se, se ven bien extrañas ese, o sea, ni siquiera sabe, se sabe si son sumerios si son... Sí, no no se parecen a ninguna. No. Después el libro explica que en China se encontraron arcillas, también, que contenían símbolos muy similares a las de Glossel, pero, pues, no terminan de ser iguales, ¿no? No son idénticas, son muy, muy similares, pero no están unidas como lo vimos en las arcillas. Así que solamente es como un dato curioso de que en otro lugar, en China, se descubrieron un tipo de escritura, por decirlo así, muy, muy similar. Wow. Bueno, tengo otro que está muy interesante también y es bien extraño. Dice, las milenarias tuberías en China y Francia. Hallados en Beicón, China, estos tubos de los que no hay duda de que fueron manufacturados poseen una edad próxima a los, 15, a los 150 mil años, mucho antes de que se descubriera la técnica de aliación de metales. Ahí te mando la foto. Okay. Mire, de ¿verdad qué curioso? A ver, vamos a ver. Este. Son tuberías, dices, de ese 150 mil años. sí. Oh, ok, ok. Uh -huh. ¿Tuvieras de Baigong? Baigong. Baigong, China. Ah, ahí está. No no las conocía tampoco. Uh -huh. O sea, este es un tubo de metal. Sí. ¿Pero tienen 150 mil años? 150 mil años, sí. Bueno, la datación de estos eh, descubrimientos, por ejemplo, es a través de en qué eh, en qué capa se encuentran de la Tierra. Qué piedras o qué cosas hay alrededor de estos objetos que se puedan datar. Como sabemos, no se le pueden hacer pruebas porque no es un organismo este, biológico, pero eh, con lo que se encuentra alrededor o viendo las capas de la Tierra, se puede identificar más o menos como su, su época. Así ¿Pero que ¿cómo 150 eso, mil. ¿Te imaginas? O sea, dice que antes de que se descubriera la. Eh, Aleación, aleación de los metales. metales. Sí. Es lo que estaba diciéndoles. O sea, ¿Sí? no solamente es de saca las piedras, saca el mineral, fúndelo y forma no, algo. No, Toda tiene que ver con la, la aleación de metales. Sí. Entonces, mira, y es que tiene forma y, y está hueco, mira. Sí, está ¿Sabe? hueco. O sea, sí, sí esos es, parecen tubos. Sí. No, no, conocía esta, este Upar, fíjate. Está bien interesante. Está interesante. Pero solo encontraron un pedazo, un fragmento, no sabes si encontraron, encontraron Sí, creo que encontraron más. Y dice, eh, dicen que encontraron más, pero no, no sé cuántos. Aquí no dice exactamente la cantidad. ¿Sabes que en China hay muchos misterios? China es un país, es, pues, obviamente es el segundo país más grande del mundo. Y, y el idioma nos ha impedido conocer más sobre qué es China, sobre lo que hay en China, sobre la historia de China, etcétera de China. Pero en China hay cada cosa tan increíble, tan misteriosa, intrigante. Está eh, buenísimo todo lo que hay en China con respecto a los fenómenos paranormales y los enigmas. Pero pues ya saben, su, su política es diferente. Eh, y por eso no es que conozcamos tanto de estos misterios. China ya, los tiene chinos les gusta lugares eso, ¿no? increíbles. Todo lo paranormal les gusta. Es, no sé, en realidad, eh, no sé, los japoneses sí, pero los chinos te digo que como estamos tan separados, no sé qué tanto, pero hay lugares tan increíbles en China y con un pasado porque se cree que China es de las primeras civilizaciones, o sea que ahí el, el hombre se, se forjó, y sabemos todo lo demás de, de las regiones de, de Asia, de la parte de, del desierto, pero de la parte de China y esa parte de Rusia, también del norte, no conocemos mucho y es por ahí por donde se supone que los asiáticos pasaron a América. Ajá. Ese es el camino rumbo a América por el Estrecho de Bering, se supone, esa es una de las hipótesis o teorías, y hablando hace rato de las migraciones de los animales, me puse a pensar que efectivamente el hombre... Debería también tener una migración. Sí. En, en su momento tuvo una migración que fueron los nómadas. Uh -huh. Se volvieron eh, sedentarios cuando descubrieron la... la para sembrar, ¿cómo se llama? La agricultura. La agricultura. La agricultura. Uh -huh. Se volvieron sedentarios cuando descubrieron la agricultura, pero eran como los animales, claro, somos animales. Hacíamos la misma la, la misma forma que los animales, que era hacer sus... ¿Cómo se llama? ¿Qué dije? ¿Agricultura? No, no. Sus, eh, sus viajes estos. Eh, sus... Eso, no, eso, pues. eso, eso, eso, sí, eso, eso. Sí, eso es lo que yo creo que el humano también... Y fue por esa área de China y del norte de, de Rusia... Hicieron sus, sus viajes en busca de tierras mejores, en busca de alejarse del frío. Migraciones. las Migraciones, sus migraciones. Gracias a todos que pusieron migraciones. Es que a mí se me va la onda muy rápido, <risa> se me olvidan las palabras. Sí. Gracias. Tengo otro también muy bueno y este me gusta mucho porque se ve perfectamente la, la figura de un dinosaurio. Dice, humanos junto a dinosaurios. Y dice... En uno de los muros del templo Tapón, en Camboya, aparece la figura labrada de un estegosaurio, un dinosaurio con cresta en el lomo que se habría extinguido 65 millones de años antes. Mira la figurita. Ajá, en la, el, en la puerta del templo hay un estegosaurio y esto se, se construyó, hace cuánto? El, el templo, a ver, a ver, a ver, dice ahí estamos viendo en pantalla ya este estegosaurio que, que está en la puerta de, de este templo y que pues está la duda de cómo es que pudieron representar un estegosaurio en esta fachada Sí, pues obviamente el hombre no convivió con los dinosaurios, no los conoció. Y, bueno, hay toda una polémica también en esto, porque se supone que también está la figura de un astronauta, pero me parece que eso fue en una remodelación, no estoy seguro bien de cómo va la historia, el chiste es que este estegosaurio sí... Sí. Es eh, presentado como un upart objeto fuera de tiempo. Y es que uno no puede decir que sea un rinoceronte o algo, no, porque mira, tiene las, cre las crestas, o sea, tiene. Sí las... tiene crestas. Sí. Sí tiene crestas. Ojalá si tuviéramos más fotos de, de la fachada para que viéramos las otras figuras que tiene. Esta es una de tantas figuras que tiene la fachada, y pues que a quien lo ve, sí se, se figura como un estegosaurio. Sí, se ve, se ve súper bien. te busco rápidamente. Dice Oliver Francisco. Eh, instintivamente fuimos y seremos nómadas para encontrar mejores condiciones. En aquellos tiempos, clima agradable y comida, claro, hacíamos las migraciones como los animales. Eh, y, no, y no los habrán conocido como nosotros a través de los fósiles, eh, de hecho, el tema de la paleontología es muy interesante también, mi hermano, porque eh, los fósiles no es como que encuentres al dinosaurio hecho, que, que escarbes y que encuentres el dinosaurio formadito. Sí. Eh, para la paleontología también ha sido toda una historia muy larga en donde han, se han cometido muchos errores y hasta la fecha se han... Eh, se han transformado las figuras de los dinosaurios como nosotros los imaginamos o, no, o los pensamos nosotros tenemos la imaginación de, de pensar en un en un triceratops, en un, eh, en un eh, dinosaurio rex un brontosaurio etcétera y lo tenemos en la imagen pero ya en las actuales eh, actuales investigaciones o estudios la figura de estos animales era muy diferente en lugar de pelos tenían plumas, en lugar de este, una piel gruesa tenían escamas, etcétera. Eran muy extraños y diferentes a como nosotros los imaginamos. Ahora ya es difícil que nosotros cambiemos la imagen de los dinosaurios porque se nos quedó muy arraigada la que, la que tenemos. Si nos ponen a hacer un, una imagen de un dinosaurio con plastilina, lo haremos como se conocían hace 50 años pero actualmente ya la figura de los dinosaurios ha sido muy diferente. Incluso el primer dinosaurio que recuerdo que la paleontología comenzó a hacer lo que es, fue sobre un colmillo, un colmillo de iguanodón me parece, y, a, y a, a través de ese colmillo se hizo el dibujo de todo el iguanodonte, a través solamente de un colmillo, y ese colmillo lo habían puesto en la nariz como si fuera un rinoceronte. Entonces estaban equivocados, no era ni un cuerno, ni tampoco era la forma del iguanodonte, pero de ahí se basaron para construir el cuerpo de todo un animal gigante. Es muy bien interesante porque ese, ese primer dibujo del iguanodonte pasó a la historia por, por la creación en la imaginación de los dinosaurios, sí. pero al final de cuentas era un, un diente y era diferente al animal que pertenecía a esta. Esta pieza, es verdad, este fósil. En esta imagen se ve perfectamente el resto de, de figuras. y Es bien curioso. ¿no? A ver, vamos a ver. Ya son dos horas de transmisión. Estamos terminando este programa. Pero bueno, ¿me vas a mandar las fotos? Sí. Acá hay una imagen perfectamente como se ve. Descargar imagen. Por eso es que no creo... Que, pues por medio de los fósiles los antiguos hayan conocido a los dinosaurios eh, no eso eso es es un tema también polémico y bastante amplio dice Demián Vangelis Tejeda que se acaba de conectar a la transmisión que si ya hablaron de las piedras de ica no mi hermano no hablamos de piedras de ica se nos acabó el tiempo yo creo que en una segunda transmisión, en una segunda parte de Uparts, vamos a, a conocer ese tema. Ya te lo mandé. Y bueno, pues esto aún sigue, porque tenemos muchos más temas sobre, más casos sobre Uparts, sí. que seguramente en otra transmisión lo abordaremos. Ahí aquí En tiene otras figuras, otros animales, pero sí que es sí. extraño que se vea ahí ese dinosaurio. O sea, mira, ahí? aquí tenemos figuras del hinduismo, Aquí tenemos figuras del hinduismo. Y acá tenemos el estegosaurio. Vean cómo, cómo es diferente a todo lo que hay ahí alrededor. Sí, está bien rara este este park ¿Eso se encuentra en Tailandia? Eso fue, en sí. Eso fue en... ¿Dónde te dije? No sé. <ríe> Siempre se te olvida. Mamá. Dice Oliver Ox, nos debes otra parte de otra transmisión, nada más no se te olvide. Pues, eh, pues les debo... Camboya, Camboya. En Camboya. En ah, Camboya. Ah, Camboya. Yo quiero ir a Camboya. En un templo que se llama Tapro. -ta Ta Cabrón. Yo me voy a acordar porque el <ríe> este templo se llama Cabrón en Camboya. <ríe> Muy bien, gente. Pues hemos llegado al final de esa transmisión. Ya son dos horas. Les agradecemos inmensamente. No terminamos todos los subparts, obviamente, son muchos muchos casos que son muy interesantes y pues nos da pie para que hagamos una segunda transmisión. Sí. Antón Mora nos mandó cinco dólares, dice, a mí siempre se me ha hecho raro que se hayan extinguido todos los dinosaurios a la vez. Antón Mora que nos mandó cinco dólares. Gracias, mi hermano. Pues, en un, en un futuro programa hablamos sobre dinosaurios y sobre curiosidades de dinosaurios, ¿te parece sí, bien? Sí, sí. Estaría chido, ¿verdad? Uh -huh muy bien gente, pues les agradecemos que esta noche han estado con nosotros en Relatos Oscuros, segunda temporada ¿Quieres mandar saluditos? Saludos a José, a Katy a Leslie a Serena que ni la, la veo por ahí, a vos eh, saludos a Maru a Leslie eh, bájale, bájale a ver a quién más a Calavera Man a Rebeca Hernández Saluditos a todos, gracias por haber estado hoy aquí y bueno, nos veremos con otro tema bien chévere. Eh, propongan ahí temas, gente. Propongan, Anton Mora, gracias por ese super chat, mi hermano. Pero ya que hablamos de Oparts, de, de, ¿por qué no hablamos sobre viajeros del tiempo? O sea, también está como unido a esto quieres. Entonces pues sería como chévere también hablar como estas, pero como, como el señor de la llamada también que nos contó acerca eh, del niño, que esa historia del niño, pues me parece interesante. Puede ser, ¿quieres entonces viajeros del tiempo? Sí. Bueno, vamos a hablar de viajeros en el tiempo, eh, pues Andrea le va a estudiar y para traerles información buenísima sobre viajeros en el tiempo... Y ahora estoy recordando qué temas yo me sé sobre eso. Les mando un abrazo, gracias a todos. Nos vemos el día de mañana, si es que todo sale bien. Buenas noches, descansen, gracias a todos. Bye, bye, Japón, bye,